Gracias a ti, Rompiendo Paradigmas cumple su segundo aniversario. intención de salir de lo cotidiano, aprender de una manera diferente, única y divertida. Gracias por acompañarnos estos dos años y compartir anécdotas, risas y, sobre todo, conocimiento. Celebra y disfruta con nuestros paradigmáticos: Antón Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto y Efraín Salvador Miramón. Así que no te vayas porque estamos a punto de comenzar. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están las noches? Este 20 de julio del 2022. Y bueno, pues, el día de hoy tenemos aquí con nosotros a mi estimado Martín Rojas Tamayo, que pues al final es tu programa, mi estimado Martín, el 20 de julio del 2022, ¿qué se festeja? Mi estimado Toño, estimados paradigmáticos, hoy sí, abrí el micrófono, por favor, caray, hoy sí no se me fue. ¿eh? Bienvenidos a este segundo aniversario de un programa... Inusual, irreverente, interesante, ameno, como tú lo quieres denominar, pero rompiendo paradigmas, dos años al aire, gracias a ustedes, gracias a Census, gracias a Toño, a Pepe, a Quique, a Efraín, que se han sumado a esta idea loca de hacer cosas diferentes con lo mismo, para obtener resultados diferentes. Sean bienvenidos a esta emisión, vamos a llamarle Golden, del segundo aniversario, rompiendo paradigmas. Mi estimado Quique, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este live en vivo que desde hace dos años tenemos. Qué gusto y qué placer saber que cuentas con estas personas que tienen ideas tan diferentes, pero que se aprende tanto de ellos. Creo que parte de este programa se ha caracterizado precisamente por esa diversificación de ideas, porque no necesariamente todos coincidimos. Y porque se le nos gusta es precisamente eso, dirimir diferencias, acordarlas, platicarlas, y por qué no tener una catarsis de vez en cuando, así como que no, pues no, si estamos trabajando en ello, tenemos nuestra atención psicológica para superarla, pero bueno, gracias a todos por acompañarnos en estos dos años, rompiendo paradigmas, a todo el equipo, tan solo el que ven aquí en la pantalla, y también el que está atrás de la pantalla, que no ha recibido su PTU, atención, Secretaría del Trabajo, pero, <risa> no más de recibir algún día? ¿Algún día? Mi, mi estimado Efraín, mi estimado Efraín, Salvador Miramón. Sí, fíjense que no recuerdo, eh, y antes de dar la palabra a Efraín, eh, iniciamos eh, Martín y su servidor, y después llegó Pepe por ahí, lo, lo metimos como invitado, vimos esta parte de que. Eh, nos levantaba el rating, el día de hoy no está, ahorita no, no tarda en llegar. Y eh, creo que el segundo, si mal no me equivoco, fue Kike. Eh, y vimos que, bueno, pues también hacemos como buena mancuerna después entrevistamos a Efra, y bueno, pues al final nos quedamos, nos quedamos los cinco en esto de Rompiendo Paradigmas. Mi estimado Efra, ¿tú si sí recuerdas si llegaste eh, del primer año para adelante? Eh, un poquito después llegué mi estimado Toño, eh, la verdad que un gusto, un honor estar con ustedes, es algo que no eh, tenía en los planes hasta que llegó esta invitación de parte tuya, de parte de ustedes para compartir y pues que te digo que yo era un seguidor de Rompiendo Paradigmas, los veía, los escuchaba y mírame hoy estar compartiendo con ustedes esto, ¿por qué lo, lo por qué, por qué tocó el tema? Porque seguramente muchos de nuestros paradigmáticos después estarán también aquí con nosotros, tal vez eso pueda ser posible, entonces, pues, un gustazo, la verdad, un gustazo poder estar con ustedes, yo ya entré después, ya cuando estaba con Quique, ya estaban eh, trabajando con ellos, este rompido paradigmas, y bueno, pues, me uní con ustedes por, por la invitación, y la verdad que ha sido todo un gusto, todo un placer, ha sido sensacional, todos estos temas de poder compartir, y sobre todo, ¿No? Que al final, algo que, que produce el programa es que nadie tiene la verdad absoluta, cada quien planteamos de diferentes perspectivas, y eso nos llevamos, ¿No? Cada quien puede tener su propia verdad, como se dice por allá, ¿No? Entonces, pues, la verdad es que un gustazo, un gustazo estar compartiendo con ustedes, queridos paradigmáticos, un gran abrazo, un gran abrazo, y, y mi estimado Quique, y, y ya, pues, ya una vez lo, lo sepa don, don Toño, estamos viendo ese tema de la PTU ya en una forma un poco más personal por esas situaciones, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> Inbox. Esa, exactamente, bien Inbox, ya. Estamos ahí en ese tema para que estés un poco tranquilo, mi querido Quique. <risa> Oye, ¿pero va a ser el 10% o el remanente del no remanente? ¿O si va a haber remanente? Estamos en esa negociación que va a ser sumamente interesante para que efectivamente... Veamos a, a lo que se conoce como socialmente responsable, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes o qué? Sí, sí, lo creo. Fíjense, mis estimados amigos que nos están viendo el día de hoy, ya sea aquí en varios estados de la República Mexicana, sobre todo en el sur, sobre todo allá en el sur nos siguen varios, ¿no? También en el norte tenemos gente que nos ve en Baja California y bueno, pues, en, en varias partes de, eh, pues, México. También hemos tenido la sorpresa que de repente nos mandan mensajes, a lo mejor por ahí de, de, de Bolivia, eh, de Guatemala, algunos compañeros que están del otro lado y que están trabajando, eh, pues, en estos lugares, de repente llegan a ver el programa, o nuestros amigos de Colombia también, que, que, que tenemos varios, varios amigos que también nos ven por allá. Y bueno, pues, en estos dos años, debo decir que, eh, por ahí, eh, mi estimado José Quintos, que es la persona que está en atención a clientes, ha recibido a veces algunos mensajes de personas que dicen, oye, pero ¿por qué este, Toño habla así? ¿no? ¿Por qué le dieron el micrófono a Toño? ¿No deberían de este, darle esto? Eso sí debo decirlo que hemos encontrado, o las personas que están rompiendo paradigmas y que nos siguen y que están aquí presentes esta noche, o nos quieren o nos odian, ¿no? Eh, literal, algún personaje en algún momento, ¿no? Y debo decir personaje, eh, mis estimados amigos, porque, pues, al final, dentro de este, eh, pues, este intercambio de, de, de, de ideas, de, de palabras, ¿no? Y como bien lo dijo, mi estimado Efraín, nadie tiene la razón, eh, cada quien toma su estilo, cada quien eh, lo hace de la manera que tal vez algunos, ¿no? Más, eh, más recatada, más, más formal, más otros un poquito más, eh, como, como algunas veces lo he hecho yo con mis catarsis, mi estimado Enrique, aquella vez que nos pasaban a reciclo a las sociedades civiles, ¿no? Y, y, y, y yo decía de aquí y allá y la tierra Raquel y etcétera, que ya hasta varios por ahí le llaman así, literal, ¿no? La tía, la tía Raquel que está con nosotros. Bueno, mi estimado Martín, hemos hecho pues dos años en la cual hemos tenido muchísimos, muchísimos invitados dentro eh, y, y hablando con ellos. Por ejemplo, recientemente voy a ir de, de los que me acuerdo hacia atrás, ¿no? La doctora Flor, eh, Vanessa Solís, la, la contadora Vanessa Solís, Fernanda Ayuseli, que ha estado aquí con nosotros. César, mi estimado César, seguramente está con, con nosotros escuchándonos el día de hoy, que siempre. Se da la oportunidad de escuchar este Rompiendo Paradigmas. Ricardo Aguilar, el maestro de eh, tecnología, Ricardo Aguilar, que también, pues, he hecho un, eh, aquella vez que estuvo, he hecho un buen relajo, ¿no? He hecho un buen, buen relajo hablando, si no mal no recuerdo, contabilidad electrónica. Personas como el doctor Horacio, ¿no? Al cual le mandamos un saludo y que también nos sigue, que, que regularmente está ahí mencionándonos. Y bueno, pues cómo no olvidar también al doctor Rubén eh, Santillán triste el cual pues a veces también nos manda por ahí, por ahí saludos. Y, y, y bueno, pues todas estas personas que han venido a sumar con las entrevistas, con los temas, con compartir, pues obviamente todo lo que ellos saben. El maestro Octavio Paredes Valderrama, por ejemplo, el doctor Rafael Arenas también, al cual le mando un gran gran saludo y que siempre también está con nosotros. Eh, personas como eh, Norma, ¿no? Que, que Norma también ha eh, ya eh, dos eh, sesiones ha estado con nosotros, que ella pues nos veía primero y luego le dimos la, la, la, la batuta de estar de este lado. Y como bien lo dijo Efra, eh, ¿no? El día de mañana a lo mejor, pues, eh, no sé, alguno de nosotros no tiene la posibilidad de estar y bueno, pues se sube alguien del público también a compartir. A, a formar parte, rompiendo paradigmas, porque al final, bueno, pues la intención de este programa es compartir con todos y que ellos también se sientan partícipes de este tipo de programación que tenemos en census capacitación. Y bueno, mi estimado Martín, ¿qué nos llevamos en estos dos años cuando iniciamos en el 2020? Después, eh, y ahorita te doy la palabra y me callo, después de una pandemia eh, que, que bien la veíamos lejana, 2019, diciembre, eh, hicimos un evento presencial allá en la Ciudad de México, Quique, te, te, te acordarás, estaba Martín, estuvo en ese entonces este, el doctor Horacio, estuvo eh, Mario Beltrán, estuvo, entre otras personas que estuvieron en ese 2019 y que nos estrechamos la mano, todavía Efraín no, no estaba de este lado con nosotros, o, o todavía no tenemos el gusto, ¿no? Eh, sin embargo, pues, llegó un enero, todavía había presenciales, recuerdo que el último de los presenciales fue con mi estimado José eh, de aquí, de Coahuila, mi estimado, que ahorita tiene un programa, por cierto, también a la misma hora. José. Eh, Juan, José, Juan José Rosado, que, que, que le estreché la mano, le dije, oye, esto se está poniendo grave, era marzo del 2020, eh, se regresa y a partir de que se regresan los, los aeropuertos prácticamente se cierran. A partir de eso, bueno, pues vino, mar, vino abril, mayo, en mayo charlamos, mi estimado Martín, mayo, junio, charlamos sobre la idea de hacer un programa de Rompiendo Paradigmas, de hablar de una forma más, más eh, ligera, de una forma tal vez eh, más, eh, ¿cómo decirla? Pues más, más tú y yo, ¿no? En ese momento, en ese momento, ¿no? Eh, eh, mi estimado Martín siempre hace preguntas cuando ya tiene la respuesta, ¿no? Y cómo friega la gente. Y hay gente que no le gusta, que no le gusta cómo lo hace en las redes sociales y pues también ha recibido este, por ahí algunas, algunas recordadas de mamá, ¿no? Entonces, eh, digo, para no, no soy el único. Sin embargo… Pasado el tiempo, eh, pues, eh, se fue sumando Pepe, llegó Quique, llegó Efraín, y hemos formado, pues, esta, esto de la familia Census, y con más en ello también, pues, obviamente rompiendo paradigmas con una intención de hablar de forma diferente de los temas que día a día nos aquejan en el caso del contador público aquí en México, y no nada más en México, también hemos hablado de algunos otros temas de manera general, mi estimado Martín. Ahí acabaste? ok fíjense muchachos, esta idea surgió en el encierro como bien dice Toño yo creo que todos nos volteamos a redes sociales, cambiamos la vida personal interactuar físicamente, nos volvimos no sé adictos a las redes sociales porque de alguna forma teníamos que comunicarnos y platicando con Toño y si hacemos algo diferente algo que no sea tan rígido media semana donde el estrés está cañón, el, el estrés empieza desde el lunes en la mañana y termina el domingo en la noche, ¿no? Y digo, oye, si platicamos de algo ligero, empezamos Toño y su servidor hablando de temas que nos interesaba más allá de lo técnico, de estrictamente técnico, y platicar con ustedes, interactuar y de ahí surgió incluso el mismo nombre del programa, ese Toño y cómo le ponemos, digo, si queremos hacer algo diferente. Y generalmente cuando hacemos siempre lo mismo, tenemos los mismos resultados, y lo que nos interesa es ver las cosas desde una perspectiva diferente, pues eso es un paradigma, ¿no? Algo que es constante, que es repetitivo y a veces no tiene una razón de ser. Y oye, ¿qué te parece? Porque creo que en eso congeniamos todos y por eso estamos aquí unidos en un proyecto en que nos gusta pensar de una forma diferente, ver las cosas desde un ángulo diferente cuestionarnos cosas que tal vez no nos cuestionemos y eso fue el inicio de una idea que yo agradezco a Census a Toño, a Edu a Pepe, en, este Enrique, a Efra por apoyar esta idea medio y que realmente lo que buscamos era comunicarnos, expresar lo que sentíamos, a veces como bien dice Toño, nos avientan matazos porque están acostumbrados a un paradigma una gente que esté ante cámara debe ser muy formal, muy bien, expresarse muy bien. Y aquí hacemos las cosas como somos. Porque al final de cuentas estamos en una reunión de amigos, compartiendo con amigos y aprendiendo de amigos. Como ya lo dijo Efra y Enrique aquí, sin el temor a equivocarme, tenemos perspectivas muy diferentes los cinco. Y a veces te encontradas, a veces nos unimos esfuerzos para bajar a Astro del... Fuera de la Tierra para que aterrice sus ideas, pero realmente lo que enriquece eso es pensar diferente en cada uno, tratando de construir algo. Yo creo que eso, eso me ha dejado a mí muchísimo aprendizaje y con los invitados muchísimo más. Como bien decía este astronauta, empezamos a invitar amigos, conocidos y después a gente que no teníamos el gusto de conocernos y amablemente han aceptado a participar en el programa con un enfoque diferente, pero tratando de transmitir el conocimiento, experiencia de una forma muy diferente yo creo que estamos tratando de romper un paradigma muy fuerte en redes sociales y además pues, tenemos competencia en la misma hora Entonces, es complicado, pero aquí entre cuates aprendemos mejor, ¿no? mi estimado Astro Sí, como lo dices, entre, entre, entre amigos, pues eh, hemos tenido esta larga charla ¿Ha habido muchos cambios? ¿Ha habido por principio, un gobierno nuevo, no digamos un tanto nuevo, mi estimado Martín, porque teníamos 2019, lo recibieron con una pandemia en 2020, eh, las ideas, los cambios que él traía, digo, buenos o malos, ¿no? vamos, vamos primero a hablar como cambios, literal, ¿no? Y dentro de ellos, pues también una reforma fiscal eh, que, que implementó en 2019, ¿no?, Está, eh, 2019 fue lo de la reforma fiscal penal, ¿no? Donde se sonó bastante el tema, ¿no? De poder pisar la cárcel por un delito fiscal. Y entonces empezaron a, a, a, a ver cambios verdaderos. Cada gobierno, como fue en el caso de Enrique Peña Nieto, pues trae sus, sus, obviamente sus ideas, su forma, ¿no? De recaudar. Nació un RIF, para que hoy en día nació un Recico anteriormente. Bueno, pues eh, plataformas tecnológicas 2019, todos estos cambios, este, me hicimos Martín, Enrique, Efraín, que nos tocó ya vivir directamente para este 2000, este pues 2020, 2020, 2019, 2020, 2021 y hoy, el día 2022, ya a, a pocos años ya que pues eh, el actual gobierno como tal se tenga que renovar. Y en estos cambios la tecnología ha sido eh, parte aguas en ello y a mano, pues lo que nos toca hoy este, eh, hablar un poco, pues de, de la jefa del SAT, ¿no? Que últimamente está saliendo en todos lados, Raquel rostro eh, Y todos este tipo de cambios, misma Efra, misma Enrique, nos tocaron pues, pues calientitos, ¿no? En el programa empezamos a, a hablar sobre, sobre ello sobre este tipo de temas, con todos los invitados que, que, que teníamos. Y bueno, pues, ha sido parte de la dinámica de Rompiendo Paradigmas. Antes de dar la palabra a Enrique o Efraín, eh, mis estimados amigos, recordarles que hoy vamos a tener premios, hoy vamos a tener varios, varios premios, no te desconectes, vamos a, entre, vamos a, a entregar algunos libros, por supuesto, que tenemos aquí de regalo, algunas sudaderas eh, de Rompiendo Paradigmas, algunos llaveros, entre otras, más artículos, los cuales vamos a estarles mandando, obviamente, vía mensajería a sus lugares y a su residencia. Bien, mi estimado Frank, pues te doy la palabra de todos estos años que, bueno, dos años que llevamos aquí. Este, pues, pues como bien compartes, ¿no? El tema de romper un paradigma, primeramente, ¿qué es un paradigma? ¿No? Esta creencia respecto de algo que tiene que ser de cierta manera, ¿No? Ya lo decía Martín, no, tiene que ser rígido, tiene que ser formal, tiene que llevar eh, ciertas situaciones y el poder a veces también salirnos de ese, eh, de ese encuadramiento de ese protocolo que en su caso tenemos que llamar, pues es, es un paradigma, una creencia, oye, ¿Cómo crees que este al contador Antonio o al doctor Martín o al maestro Enrique pues, eh, va a estar en una situación, pues, amigable, ¿no? Y, pues, precisamente creo que es uno de los puntos fundamentales del, del programa que, como te lo compartía, yo lo veía, y, y es precisamente eso, ¿no? A un lenguaje coloquial, un lenguaje de amigos, una, una charla de café, una charla en la cual podemos compartir nuestras diferentes posturas, nuestras diferentes ideas, pero... A partir de eso también romper el paradigma en el conocimiento, ¿no? Romper esa creencia sobre lo, sobre, sobre lo que se tiene. Y creo que una de las grandes creencias que todavía nos hace falta trabajar más todavía es eh, que tengo que hacer las cosas para que la autoridad no se moleste, para que la autoridad esté tranquila. Porque el SAT así lo pide, ¿no? Es una de las grandes frases que traíamos. Decíamos, es que, ¿por qué haces esto? Es que así lo pide la autoridad, es que así lo pide el IPS, es que así lo pide el SAT, y entonces, por lo tanto, pues tenemos que hacerlo así, ¿no? Oye, pero está la ley, está la norma, está esto, está aquello. Sí, pero es que así lo pide la autoridad. Entonces, este paradigma de que tenemos que actuar en torno a lo que la autoridad dice, pues no llega de cierta manera también a la evolución, sino es que primero a la revolución y a la evolución, de, de cambiar esos esquemas, ¿no? de por qué no nosotros también tratar de aplicar lo que las normas establecen. Y pues ese romper en cada sesión, en cada programa, no, no olvidamos que estamos rompiendo un paradigma, que hay una creencia, que hay algo con lo cual seguramente no compartimos y tratar de destruir esos mitos, ¿no? Creo que esa ha sido la esencia del programa, además de tener esta forma tan informal. De, de tener programa pero también a la par teniendo el conocimiento compartiendo el conocimiento intercambiando ideas y en ese mismo sentido pues esa creencia no ya nos compartía en algún momento el maestro rubén no rubén santillán nos decía el miedo no el miedo que le tenemos a la autoridad entonces muchas veces pues es el miedo el que nos hace actuar no no no es el conocimiento no es lo que tú eh, has visto en las normas etcétera no es el miedo y, eh, que nos mueve a tener que actuar de cierta manera. Entonces, en ese sentido creo que eh, se ha trabajado mucho en el programa y, y yo desde la perspectiva como espectador que lo veía decía precisamente pues sí, tiene toda la razón, ¿no? Creo que ese es un paradigma que hay que romper, un paradigma es este otro y, y estas creencias y ¿por qué no? Solicitarles ahora a nuestros queridos paradigmáticos que nos siguen ¿cuáles son los paradigmas que ellos creen que existen? Y tal vez ¿por qué no? invitar a que nos digan, oye, yo creo que ese es un paradigma, ¿Estará cierto? ¿Estará falso? Este, ¿Por qué no lo tocan en el programa? no Y de esa manera abordar también otro tipo de temas, porque no estamos, eh, que sí, sí quisiera hacer esa acotación, no estamos cerrados nada más a los temas que diga el doctor Martín, el maestro Quique o el contador Antonio, no sino a los temas que eh, fluyan a través de todos nuestros participantes, que sean de interés para ellos. Entonces, ¿por qué no también invitarlos a ellos a que digan, bueno, mira, yo quisiera saber si esto, qué opinan sobre este tema y si es un paradigma? Y pues vamos a aterrizarlo, ¿no? Vamos a compartirlo y vamos a hablar de él. Adelante, Antonio. ¿Por qué hoy le dices, doctor Martín, tengo esa duda? Ya le dieron un doctorado. Un doctorado normas de información financiera, por favor, si no lo sabían. Okay. Por eso va a dar un curso de certificación, ¿eh? por favor. Ah, Mar, doctor. <risas> sí, sí, sí, doctor, perdón, perdón. No, no lo sabía, excuse me. excuse me. Por aquí, por aquí vamos a los saludos, como bien lo comenta cefra ojalá y también nos pudieran aportar de algún tema que eh, bien, pues sea un paradigma dentro de, de, de esta carrera, dentro de esta profesión. Dicimos aquí Quique, adelante. Oye, eh, realmente hablando de paradigmas, yo ahorita me acuerdo de dos. Uno, el Repset. Ah. ¿Cuánta sí. gente el año pasado le dedicamos, creo que varios programas, a hablar quién sí y quién no? Y aún así nos seguían preguntando, ¿pero, pero de veras yo no estoy obligado, pero de veras yo no estoy obligado. O sea, el tema del REPSE ha sido un paradigma que todavía hay mucha gente que dice, de veras yo no enclavo ahí, de veras yo no quedo ahí. Todavía el fin de semana tuve un curso con familia Census de transportistas y seguían preguntándome, de veras los transportistas no estamos. O sea, el Repse nos y va a dar un programa. Que, va a haber un programa, mi señor eh, Quique, perdón. Le vamos a llamar ¿Quién es quién en el Repse? ¿Qué te parece? <risa> y, y vamos a entrar con, con la dimensión desconocida. Sí, sí, porque ese puede ser eterno. Ese, ese, ese es un bucle. Es un bucle, exacto. Fíjate que en la mañana, y ahorita que dices, Quique, había un mensaje en WhatsApp que le preguntan a Pepe Soto que, que, que, que le mencionan, oiga, eh, ¿puedo? Eh, debo de estar en el REP, se me lo están pidiendo, ¿qué va a hacer? No, pues un trabajo de mecánica, ¿tiene empleados? No, voy yo, ¿no? Entonces ya de entrada, decía, Pepe, bueno, si va usted, no tiene empleados y va a realizar, el, va a entrar, a, eh, hace la mecánica y se sale, pues la respuesta es no, es más que obvio, decía, obvio, ¿no? Pero mmm, hay muchísima gente que todavía sigue, ¿no? Con, con esa... Eh, más que nada, no, no como tal que ¿cómo comentarlo? El, el, el, el cliente, el cliente que lo solicita, ¿no? Que te dice, es que si vas a entrar a mis instalaciones, necesitas REPSE, ¿no? Sin ningún sentido muchas de las veces porque dices, oye, aparte de este documento, le piden las, no, este, los comprobantes fiscales de nómina, los pagos de retenciones, los pagos de IMSSE y todo este tipo de documentación que dice el mismo, este dentro de los requisitos fiscales para proceder a la deducción, no, yo nada más quiero su REPSE. A espérame, espérame, esto viene acompañado de una serie de cosas, no que tienes que también solicitar. Y ese paradigma, mi estimado Efra, mi estimado Enrique Martín, pues ha, ha, ha permeado, ¿no? Nada más pídele el, el, el registro. Yo, yo nada más lo único que quiero es el registro, ¿no? cuando hay otra serie de cosas que también tienes que solicitar en su caso si lo vas a hacer de manera correcta. Pero muchas de las veces ni tan siquiera encuadra la persona este, que tenga que tener este registro especial, y, y, y lo hablaba apenas en, en, en otro lugar. Yo no entendí esta, esta reforma. Existió un 15A bien bonito, bien establecido, o sea, bien claro, ¿no? ¿Para qué chingado? Perdón que habla así, pero ¿para qué chingo lo, lo cancelas? O sea, lo derogas, le dices, no, esto no, y ahora hacemos algo, en el 12 te digo, te prohíbo, pero en el 13 te digo que sí, siempre y cuando tengas un registro. Entonces, lo, y sales y dices, lo, pro, ¿lo prohíbes o lo reglamentas como tal? ¿No? Adelante, Piquet. Alguien otro paradigma. Si yo me meto a la página del SAT y me deja, me deja hacer algo, es legal. Ajá. ¿Me puedo cambiar Ejemplo. de régimen ahorita, no, Quique? Ejemplo, lo que decíamos, hacer una factura de asalariado, hacer un recibo de pago de una factura PUE. Si el sistema del SAT me deja, es válido y es legal. Así somos paradigmas. O sea, ¿Te creas una creencia? Ya voy a decir como la señora aquella que vende artesanías, ¿no? Son creencias, porque no tienen un fundamento legal. Son creencias. Pues la, la, la creencia más reciente, mis estimados, la, la constancia de situación fiscal. Que ¿no? si no te podían dar este, separar de tu chamba o no pagarte, ¿no? Y ya salió la... expertos expertos en ¿cómo le llaman? Capital humano. Se permitieron la libertad de, de sugerir ah. era válido, ¿no? Digo, ¿hasta dónde llegamos? No, superabogados también, ¿no? Este, y, y, y, te, y te escriben cada... Pues sí, literal, cada tontería, cada criterio de gente pendeja, diría yo, ¿no? Y literal, porque, ¿quién salió a decirlo? Hasta la, misma, hasta la misma Raquel menciona, yo, nosotros jamás dijimos eso. Oye, Toño, incluso desde ese mismo mañanera, se creó, se siguió fomentando este paradigma de fake news, porque decía, ¿cómo no lo pidieron si se lo están pidiendo? Digo, el problema de saturación no fue Raquel ni la propia Constancia. Y muchos dicen, es que de recursos humanos no es su culpa. Entonces, ¿quién generó el problema? Si recursos humanos lo sabía desde el año pasado, se le fue el tiempo y era parte de su obligación, porque ahora le checan a los pobres trabajadores que ni idea tenían de cuando los mandaron al SAR, realmente ahí crearon un paradigma tan insoportable a nivel méxico tuvo que decir Hacienda, bueno, les damos chance hasta el próximo año, ¿no? Si me lo permites, mi querido doctor Martín, aunque se enoje don Toño. Digo porque ese es otro paradigma, o sea, creemos que solamente aquellos que tienen título de doctor les podemos llamar doctor. Y a veces, en la opinión de su servidor, por ejemplo, para, para tu servidor, yo, maestro Martín, es todo un doctor en todas las normas de información financiera, ¿no? ¿Y por qué no poderle llamar doctor? O sea, no le veo mayor problema, ¿no? Pero en fin, eh, ca caso aparte de esta situación, este, pues, el tema de, de, de la constancia, el tema de el, lo, lo que se necesitaba para poder trabajar, las cuestiones de retener el salario, pues nos dieron de qué hablar, de lo contrario, en dónde estaríamos, ¿no? Seguiríamos todavía esta situación. Yo, en mi visión, en la perspectiva de, de tu servidor, Efraín, yo, yo diría que este cambio, esta prórroga al primero de enero del 2023 de los FDIs y de todo, tiene más que ver, en la opinión, es la percepción de tu, de tu servidor, tiene más que ver con un control informático que con una cuestión de, de darle la oportunidad al contribuyente. ¿Por qué? Porque si estamos en dos versiones dentro de un mismo ejercicio, ¿cómo voy a poder fiscalizar de una manera más fácil? Descargo versión 3.3 y luego descargo la versión 4.0 para poderla empalmar, si los campos son distintos. Entonces, mejor me espero a un ejercicio completo donde pueda ya entrar en vigor y ya no tenga el pretexto de... Los contribuyentes de que si las filas, que si las no filas, que si, eh, etcétera. Mejor un ejercicio comenzamos de lleno con toda la versión 4.0 para que pueda ser para mi sistema, para mi robot, para mi analista, descargar más sencilla la información y hacer más rápida mi comparación. Esa es nada más una percepción que, que se me ocurrió. Dije, bueno, a lo mejor es por eso. Quieren un ejercicio ya completo, que todo cierra en versión 3.3 y los que hayan trabajado 4.0, pues ya vemos cómo empalmamos, pero eso sí, a partir de, del 2023 ya puedo analizar más fácilmente, ¿no? Entonces, es lo que yo como autoridad tal vez pensaría ese tema fíjate, fíjate, mi estimado efra que sí, parte tienes una razón en esta cuestión de la informática y todo, y creo que nos ha quedado claro que de repente, es más, se les olvida, no sé si se les olvidó pagar el becario, se le olvida ponerle seguridad a la página y todo se cae, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí me he dado cuenta, que hay mucho tema político, y hay mucho tema que se mueve cuando a la gente no le gusta algo, entonces, hay esta, esta versión en la cual hay reclamo, ¿no? Y ahí están cuestiones, organizaciones como Canacar, por nombrar alguna, ¿no? De las muchas que hay de autotransportistas. Canacar, entre otras. Ahí, ahí están los consejos empresariales, mencionando que se dio muy poco tiempo, muy poca prórroga para la entrada del comprobante fiscal 4.0. Ahí están los patrones mencionando, oye, ¿sabes qué? No, es que el código postal de mi, de mi empleado, entonces, ¿cuál voy a poner? Nunca le he pedido la constancia, la verdad, ni tenía idea, no se la pide reclutamiento, selección, dos cachetadas, la fregada. Eh, fíjate, y voy a poner un ejemplo antes de darte la palabra, Enrique. Ahí está el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando llegó el complemento de pagos en 2017, que hasta hicieron algunos hasta libro de CFDI, ¿no? Sí, sí, sí, <risa> libro de CFDI este, bien pues en, en, en este paivén de, de 2017 donde si tenía que haber un complemento o no tenía que existir un complemento recordarás que el pinche gobierno le valió, es más hubo, hubo una exposición, recuerdo muy bien, porque por ahí unos amigos trajeron una, una persona nivel medio de SAT ¿no? la sentamos y le preguntaron ¿no? estos amigos, oiga, ¿y qué pasa si no expedimos el complemento de pagos? ¿va a haber multa? Y se quedó pensando hacia abajo, eh, los miró fijamente y dijo: La verdad, no sé, pero quien quiera cumplir, que cumpla. Y quien no, pues que no cumpla, ¿no? Ah, chinga, qué pinche mensaje tan claro, ¿no? En ese entonces, el único que lo hacía era Telmex, el único que, que desde el principio, ¿no? tía sus complementos de pago, era Telmex. Fuera de ahí no conocí ningún otro proveedor, pequeñito, grandote, que lo hiciera. Y se fue afinando 2018, 2019, pues obviamente ya en 2019 pues se cerró ese, ese ciclo 2020-2021 y hoy en día, ¿no? Sin embargo, ¿a qué me refiero? ¿A qué quiero llegar, Efra? Eh, eh, Les vale un cacahuate hasta cierto punto eh, el, el hecho informático. Saben que van a tener errores y prueba y error, prueba y error, prueba y error. Nos alcanza el tiempo y la cuestión de recaudar. Entonces, lo que me interesa es recaudar, ¿no? Ese es eh, para lo que nací. Ahora. El problema es cuando tienes a la cabeza a alguien que le importa mucho la política y que te dice, eh, eh, eh, eh, no me muevas a la gente que esté molesta, ella tiene que estar feliz porque la felicidad es la que hoy nos dice, ¿no? Si eh, estamos bien o vamos mal, ¿no? Entonces, si tú eres feliz wey, y no te molestan y, este, y te doy más prórroga y te digo, no te preocupes, solo te voy hasta el primero de enero, ¿no? No más a tus, tus empleados, ya los habías mandado, ¿no? Ah, están muy preocupados. No te preocupes hasta el primero de enero, ¿no? No sabes cómo, cómo vas a funcionar este comprobante. No te preocupes hasta el primero. Ah, el complemento carta cartaporte. Ah, que te van a parar la polimaña, ya que apenas le estaba platicando, ¿no? De que ya te paran, ya, y ahora sí podrás decir, es polimaña, ¿no? Junto, porque ahora ya te tienen, ya te solicitan mordida, ¿no? Y, y, y basado en qué. Pues nada más, que quieren pasar? Es una caseta de cobro, ¿no? Ya me tocaron tres clientes que así les pasó últimamente allá por donde vive mi estimado Quique, que, que, que, que ya sabes que está. Entonces, ¿a qué me refiero? Es un tema más, eh, desde mi punto de vista, ¿eh? también como lo dijo mi estimado Efra. Sí tiene que ver lo informático, sí, pero en otros, en otros momentos, en otros, en otros gobiernos, como fue Enrique o inclusive mi estimado Felipe Calderón, les valió, o sea, dije, implementalo, a ver cómo va saliendo, ¿no? Ahí está el idea, ahí está, vamos a ver cómo va saliendo, vamos a ver cómo va saliendo el YETU, hasta que dijeron, no, la cagamos, vámonos para atrás. Yo este gobierno sí lo he sentido con una intención más política, no les muevas tanto a las personas, no les pegues por ahí, porque entonces tengo, tengo un cachetadón, ¿no? De, de, de que me vayan a cerrar carreteras, es, ya tengo problemas eh, en cuestiones de seguridad, en muchas otras áreas, como para tenerlo por esto, ponse FDI. Sin embargo, y por eso siempre he dicho que Raquel es la, la jefa que quisiera yo tener en mi despacho, porque hace que las cosas se cumplan. O sea, es buena, ¿eh? Es buena. Y ella le da una misión y esa misión tiene que llevarla a cabo. No sabe cómo lo va a hacer, pero la lleva a cabo, ¿no? Y la cierra. Y entonces, pues, creo que va más por allá. Me decimos aquí que... Tengo que callarte, pues ya, hay que quitar el micrófono. ¿Sí? <risa> Oye, lo a comer? dos cosas no se te olvide que el primer libro de reciclo salió cuando estaba ni siquiera el oficial visionarios o sea, todavía no sabían si lo aprobaba el congreso y ya estaba aprobado bisionario, bisionario. y ya tenían el libro y lo traían en redes y lo vendían en ok, no digo la librería, pero ya lo vendían algo aprendido en particular este año de este gobierno son magnánimos son generosos. Okay, okay. Y como son tan generosos, nos dan prórrogas. Ya luego les dices, oye, ¿y esa obligación cuándo nació? Ah, en el proyecto de que aprobaron los diputados. ¿Y por qué lo aprobaron los diputados? Porque así venía la iniciativa del ejecutivo. ¿Y quién es el ejecutivo? Yo. <risa> Tú me diste una orden y ahora magnánimamente me dice, está bien, te doy más tiempo si sabías que se ocupaba más tiempo, ¿para qué pusiste 30 de junio? Pues son las reglas que ponemos en el despacho. ¿Por qué pusiste 31 de octubre? ¿Para qué pusiste 30? Si al rato dices, yo buena onda, y, y mira que le dan un logo así gigantesco y un comunicado oficial del SAT diciendo, hemos dado una prórroga apoyando la economía y... Quique, ¿no te ha pasado en tu despacho que le digas al auxiliar, a ver, lo quiero para ahorita, te metes y luego dices, sales y dices, no, tráemelo para mañana, ¿no? Y, y, y te sientes así como, como oh, onda. Y el pobre trabajador así, ¡ay, qué amable! Oigan, no le den ni ideas a Eros. No, lamentablemente no tiene alguien así, ¿eh? Mm, uh -huh, uh -huh. Oigan, ¿cuántos paradigmas hay en redes sociales, en los grupos de WhatsApp? Que hemos visto que de pronto alguien afirma categóricamente, es que yo vi a uno que subió un video de TikTok diciendo esto. ¿Saben de cuál me acuerdo ahorita? Los 15 mil pesos en efectivo. No, sí. Toda sí. la gente, y si deposito 14.999 ¿no me busca hacienda? O sea, ¿really? No, o sea, no. Mientras le pongas que es para este, la tanda o algo así, ¿no? La tanga ah, o la maravilla, tanda? yo no me acuerdo. Algo, algo dijo muy, muy eh, correcto, mi Simón Martín, al principio. Y fue, esta pandemia nos hizo que nos conectáramos más a la Internet y entonces sí. víamos más contenido. Inclusive las personas mayores, las, los chavos ya venían, pero las personas mayores se adaptaron a... ¿eh? Y vivimos más en la red porque pues ya tenías que trabajar de, de casa, entonces era el internet, ¿no? La conexión al 100%. Y esto también conllevó a que muchas personas subieran contenido y muchas de las veces pues un contenido completamente erróneo, ¿no? O, o, o, o únicamente tratando de ser viral. Eso, eso, eso que, que, que se entiende muy bien en la marketing o en el marketing de, de cómo lo podemos hacer viral, fácil, ¿no? Este, ¿qué es tendencia? Ahorita, te chécate Twitter, a ver Twitter, ah, esto es tendencia, vamos a hablar de este tema, y ¡pum! ¿No? Eso no quiere decir que sea lo correcto, porque a lo mejor ese tema ni tan siquiera existe, lo que dices, 15 mil pesos, ¿no? Imagínate que un rompiendo paradigmas hubiese dicho 15 mil pesos en efectivo, este, lo veremos esta noche. Te aseguro que muchos se hubieran conectado. y al final para decirles, ¿qué creen? Es mentira, ¿no? Nada más. Y ya, y ya, se acabó el programa, vámonos, ¿no? Pero fuimos virales en ese momento. Entonces, mi encima Martín, tienes toda la razón en decir, nos fuimos conectados, nos fuimos, híjole, pues, todo el día estar en estas redes sociales, ¿no? Pero fuimos víctimas del like, ¿no? Como en la escuela, ¿no? Entre más estrellitas te ponían la misa, se mejor. Creo que nos regresamos a esa época de que yo, yo, yo, y perdimos de fondo, porque decían las malditas redes sociales, o son no, las benditas, como dice aquel. El problema no son las redes sociales, sino el contenido que generamos nosotros. Pero lo peor, y por ahí he visto muchos comentarios de esta generación, y no estoy hablando de jóvenes, sino de todo el que esté ejerciendo, sin importar edad, es que damos por hecho lo que vemos en pantalla y hemos perdido mucho la investigación el buscar, el entender, el vivirlo en el día a día, que trae, tenemos una ventaja, ¿no? Afortunadamente, lo que nosotros compartimos, lo hemos estudiado y lo hemos vivido en, en la vida real, por eso hacemos live en vivo, no grabados. Y entonces, tratamos de buscar la mejor forma de transmitir el conocimiento, pero siempre una forma de retar, y el tema de retar es investiga, informa. Aprende, pregunta, de los mejores, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros para poder platicar de algo, ¿no? Imagínate cuántos paradigmas hubiéramos creado, ¿no? Bueno, sí se creó uno, ¿no? Mis estimados paradigmáticos, cuando alguien dijo, un influencer que venía y nos subía el rating, espero se conecte en unos minutos porque fue a comprar el pastel, decía, todos regístrense en el red. Hay que tirar la plataforma y a ver qué hace la autoridad, ¿no? Todos se fueron a registrar, ¿o no? Pues pareciera que sí, todos tenían que registrarse. Entonces, dentro de, este, de estos dos años hemos tenido varios, varios paradigmas. Mi estimado Enrique, mi estimado Efra. Cuando... Oye, perdón, perdón, Toño. <risa> Hay un paradigma que se me quedó muy marcado de tu amigo Alejandro. Alejandro, que es el doctor? ¿Cómo se apellida? Alejandro Mejía. Cuando invitamos, lo invitamos como empresario, pues, oye, ¿quién, queremos saber el empresario cómo nos ve, y nos dio una barrida de arriba abajo, o como dice aquel, este, barrió la escalera de arriba hacia abajo y nos volvió todos los contadores, ¿no? Porque decíamos, oiga, le da igual contratar a cualquier contador y su conclusión para decir, sí, todos prometen lo mismo, dan lo mismo y no cumple, pues me da igual que sea cualquiera de ustedes. Y ese fue uno de los programas que me marcó sobre la perspectiva de cómo nos ve la sociedad a nosotros como profesionales, ¿no? Inclusive, le, le, le, le mandan mensaje, a ah. él, ¿cómo lo visualizan, no? Y decía una de sus odontólogas, lo visualizó calvo, ¿no? Este, con una máquina de escribir, este, o sea, cómo nos ven hasta físicamente, ¿no? Decía, decía él, ¿qué es más importante dentro de la empresa, la secretaria o el contador? Y decía, la secretaria, porque ella lleva mi agenda, porque ella sabe cuándo se paga, porque ella, ella hace una labor importante para mí. ¿Y el contador qué hace? Ese cuate nada más se entera impuestos. Es el único que dice, oiga, hay que pagar tanto. Adelante, ¿Por qué me puse esos lentes? Porque hay un paradigma bien grave en ese asunto. Cuando yo empecé en este trabajo, estoy hablando, uh, hace una persona literal me dijo, no te voy a contratar. Yo, ¿por qué no? Porque no tienes ganas. Ahí voy. O sea, literal, el prototipo de él como era un contador que tuviera canas para creerle y tener la certidumbre de que su trabajo era correcto. Ya. Hay prototipos, paradigmas, que es tan complicado romper que te vean ya ni siquiera por tus conocimientos, por lo que eres, por lo que vales, por tu pelo. Imagínate cómo estamos. Char. Y, y Me en este mismo sentido, el paradigma de, de las redes sociales que señalaban en el sentido de la falacia de la generalidad. Okay. Como la mayoría contesta que se debe de hacer así, entonces debe de ser lo correcto. Y cuando uno propone en un sentido contrario, viene el paradigma de que entonces uno está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no opinas bajo la misma perspectiva de los otros. Entonces, esta, esta, esta palacia de la generalidad o la mayoría generalizada de, de poder señalar, de, de, como la mayoría lo hace así, como la mayoría opina bajo este, esta situación, y lo, lo digo por el sentido del reciclo, si era obligatorio, si era opcional y que nos metimos a ver qué, qué, qué podía hacer, ¿no? Entonces, como la mayoría decíamos, bueno, pues es opcional, digo, la mayoría decía, es obligatorio. Los que digan opcional deben de tener algún error, ¿no? Alguna situación ahí en ese tema. Entonces, son a veces es estos puntos que comentaba Martín de, de al final no perder la investigación, no perder la lectura, no analizar, no continuar precisamente alimentando el conocimiento a partir de las preguntas, de los cuestionamientos y de no caer necesariamente en esta mayoría generalizada, sino siempre... Eh, cuestionarte y si será verdad, si será cierto, si tendrá que ser así o de, de, podrá ser en otro sentido, ¿no? ¿Por qué no plantearnos en un sentido contrario? Muchas veces de, de ahí surgen la toma de decisiones, colocarte en lo que la mayoría supone, pero ¿qué pasaría si te colocas en el sentido contrario? No vaya a ser, pues, que tú tengas la respuesta tal vez a esa situación. Entonces, esta, esta cuestión del manejo de las redes sociales, de poder consultar, no está mal consultar en las redes sociales y, y tener cuestionamientos o planteamientos, pero la decisión que se va a tomar al final, pues sí, esa la tienes que evaluar. Y, y un punto muy importante que considero es que nadie está obligado a ayudarte, o sea, nadie tiene la obligación de poderte ayudar y poderte aportar. Y luego vemos comentarios, por ejemplo, en las redes sociales, es que veo que a nadie le interesa mi pregunta, ¿no? O veo que nadie le, pero es que estás en una red social, Estás en una cuestión en la cual nadie está obligado a nada, ¿no? El, el prototipo, por ejemplo, también de el eh, cuando tú le come, le compartes a un cliente una situación y el cliente te dice, bueno, entonces si es fácil debe de ser barato, ¿no? Porque se lo haces ver tan fácilmente que no debe de costar nada y la respuesta ante eso es sencillamente lo ves fácil por la experiencia, por la forma en la que has trabajado, por lo que has investigado, por, los de, por el tiempo que le has dedicado y que al final es un conocimiento y que por esas razones se te hace fácil transmitirlo. Si fuera complicado, créeme que tú tampoco le podrías decir esta es la respuesta o nos podemos hacer por este sentido o puede haber esta alternativa, o puede haber esta otra alternativa. Entonces, en algunas ocasiones, algunos empresarios pretenden fijar honorarios en función de lo fácil o difícil. En cambio, si tú le dices, oye, este es un problema sumamente complicado, difícil, pues eh, tal vez el, la mentalidad del empresario es tú no lo puedes resolver porque es muy complicado, porque es muy difícil, porque a lo mejor nunca lo has trabajado y por eso se te hace difícil. Y entonces, ¿cómo está esa situación de lo fácil o difícil y en función de ello poder cobrar honorarios Muchas veces es precisamente la expertise, las veces que has Participado en ese tipo de asuntos, la forma en la que se han resuelto, eh, para poder señalar ese punto. No, no sé qué opinan ahí, pero pues, adelante, antes, Kike. Antes. Sí, de... oye, rapidito. Sí, adelante. Esa palabra que dijiste fácil me hizo recordar una situación que tuve con un personaje que llegó. No lo quiero llamar cliente porque ni se lo merece. Personaje que llega y me dice: ¿Sabes qué? Me están pidiendo del banco para un crédito en los estados financieros. Ahí pícala el programa, sale la hojita y me la firmas. Ok, te la hago, te voy a cobrar. No, no, no, no, eso nomás es una hojita contador y le picas al programa y sale luego, luego. Señores, ¿cuánto vale tu firma en esa hojita? Y no hablo de dinero. ¿Cuánto vale tu firma en esa hojita que el banco lo que tú digas te lo va a creer? Si dice que vendió 100 millones, se la va a creer. Si dice que no tiene ninguna deuda, se la va a creer. ¿Eso cuánto vale? Aunque sea una hojita impresa de un programa que nomás le picas y ya te la da. Lo que pasa es que el empresario a veces lo ve tan simple, precisamente porque ha invertido tanto en programas, que cree que es nomás de picarle y la hojita. No, también el usuario tiene su valor además del programa. Nada más, nada más, ahí aportaría mi estimado Efra y mi estimado Enrique tocaron un tema muy interesante que, que regularmente es ¿cuánto cobro ¿no? como contador? Y de repente andan en las redes sociales es que hay cada contador que se vende por ciento cincuenta, no se vale, que por eso la profesión está tan demeritada y bla, bla, bla, bla, bla. bla. Ojo, eh, porque tanto está bien una postura como la otra. Hay gente que va empezando y para desarrollar su marca profesional o para desarrollarse, o porque simplemente necesita, o así está el mercado en donde él está, y dice, me bajo. Y ¿sabes qué? Yo este, te cobro el estado financiero en 500 pesos. Y perdón, es él, ¿no? Y también es válido, porque también desacreditamos y, y, y nos vamos sobre ese tipo de personas de y por tu culpa que compras 250 pesos a un RIF, por eso bla bla bla, bla o o o a recibo por tu culpa y... que vendes contratos por 200 por, por... <risa> siempre en este en esta belleza o hasta cierto punto eh, sí belleza dentro de sus este, cosas malas que tiene este este sistema de oferta y demanda no eh, hay alguien que lo necesita hay alguien que lo tiene y bueno, pues él, él, él le pone. Y entonces el precio pues puede variar, ¿no? Con base en qué pongo mi precio o mi honorario. Ah, es que no es tan fácil como sacar una fórmula de costos y determinar únicamente eh, el prorrateo del equipo, el prorrateo de, de la depreciación de tu activo, este, cuánto vales una hora, ¿no? ¿No han escuchado ese de...? Te debes preguntar, ¿cuánto vales una hora? Y con base en ello, no, espérame, espérame tantito, güey. Hay otros muchos elementos de dónde están tus clientes, ¿no? No es lo mismo con cobrarle a alguien de, a lo mejor, no sé, por ponerte un ejemplo, allá en Uruguapa, en Michoacán, que aquí, este, que tiene su, su, su empresa, no sé, en Reforma 2.22. No va a ser lo mismo, ¿no? Primer punto. Segundo, ¿qué tantos conocimientos y qué tanto tu marca realmente personal bueno, pues, eh, eh, eh, tiene peso con el cliente. Otra, ¿qué tanta confianza tiene el cliente contigo? Porque esa es una parte muy importante, muy importante. Si no tienes una cana, si no usas barba y te ves más grande de lo que eres, no confía en ti, eres maleta, ¿no? Tienes que tomar y considerar muchas variantes para determinar tu precio. Si bien, y mi estimado Martín, eh, seguramente va a decir, bueno, tienes que tomar en cuenta tus depreciación tu, tu, tu este amortización de bueno pues el software que estás utilizando tus activos tu tiempo etcétera sí pero eso no determina que hoy te pueda cobrar una persona a lo mejor por llevarle un reciclo, dos mil pesos no cuando ahora me... ahora entiendo Toño por qué te dejaste la barba hace algunos programas no yo creo que exactamente no, no, no, no. O sea, el, el, el, tenemos que determinar muchas variantes. No es tan fácil, no es una fórmula. Y a veces, no tan solo el contador, creo que el ser humano quiere una fórmula, quiere encontrar una palabra nada más y que con eso se haga la magia, ¿no? De cómo puedo tener dinero, ¿no? Dime la fórmula. Y ahí están leyendo libros, ¿no? De cómo obtener dinero, ¿no? Dices... A ver, espérame tantito, ¿no? No es una fórmula. Él le sirvió y él puede darte su experiencia. Y yo puedo contarles la mía y aquí Kike la suya, y Efra la suya y Martín la suya. Pero tendrán que buscar su, pro, la, su propio camino, su propia forma, su propia, inclusive, eh, eh, en su, su propio estilo eh, este, tendrás que, que realizarlo, ¿no? Porque cuando eres copia de alguien más, se nota, se nota, en automático te das cuenta, ¿no? ay, como que escuchar a este cuate que habla igual que el otro, ¿no? Entonces, no, no te queda, tienes que encontrarte. Y bueno, pues este mundo es tan grande, ¿no? Que, que, que hay mercado para todo, me encima Martín. Y, y, y al final de cuentas es un proyecto de vida de cada quien. Dice, Oye, como dicen, prostituyen a la profesión, ¿no? Cobrando poco. Dices, bueno, ya es cuestión de cada quien. Había un contador que me decía, oye, yo con 50, este clientes pequeños, me voy sin problema soy soltero, no tengo compromisos, cubre mis necesidades, es un modelo de negocio al final de cuentas, ¿no? Y como bien dices, hay mercado para todos, lo que desde mi punto de vista, los que sí afectan a la profesión son aquellos que en lugar de resolver problemas, hacen que los clientes corran riesgos innecesarios, ¿por qué? Porque lo vio en redes sociales, porque entendió mal un artículo, no sé si les ha tocado, hay muy buenos artículos en redes sociales. Cuando tú, yo replico algo que me guste y que sé que puede servirle a alguien, nada más leen el título y empiezan a preguntar, y digo, oye, por lo menos dedícale un tiempo al artículo. La persona que lo hizo, hasta ves el detalle de cómo lo hizo, hasta para hacer un artículo hay cierta técnica para poder realizarlo, pero entiendes, te dan referencias, vas a referencia. oye, me queda, me queda claro el tema. Ni siquiera nos tomamos la molestia de ver lo que dice el artículo y empiezan a cuestionar. Entonces, sí, entonces, ¿no? Este, con lo del CFDI, ¿no? Ahorita, como bien decía, estamos viendo, viviendo un nuevo paradigma. Todo se legisla a través del CFDI. Las leyes o acumulación o pago de impuestos se hacen a través del CFDI. ¿Por qué? Porque así lo dice la plataforma. Y si no lo haces así, ahorita me recordé al maestro Rubén, por miedo, dices, no, mejor lo que diga el SAT a través de sus plataformas lo hacemos. Y estamos coartando muchísimo dos cosas. Desarrollarnos como profesionales. Y el segundo, darle pie a la autoridad de que siga abusando. De que siga haciendo. Todos sabemos que todo se hace por un fin recaudatorio. Lo decía desde la, la propuesta de la ley de ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a recaudar? Lo estamos sufriendo con las famosas multas muertas que a veces dicen, oye, no manches, o sea, me sancionas porque pagué tarde, y me sancionas porque presenté tarde la declaración. No, no es mucho abuso, digo yo, según es que si no te, si no haces estas cosas, te cierran hasta el changarro, y desde ahí empezamos con el miedo. Oye, si cierran calles, si cierran avenidas, si van a cuestionar los votos, pues ya sabemos de dónde cogea el perro, ¿no? Pero bueno, ya, es, es, ese es otro tema. Otro tema interesante que forma parte de un todo, ¿no? Porque hay, hay un tema, no sé si han visto mis colegas, en materia de normas internacionales, hay dos normas que están en ocultación ahorita, que hablan sobre la sostenibilidad de los negocios. Oye, un negocio es sostenible en el tiempo, pero un tiempo muy limitado. Me dice una persona que estaba hablando del tema, oye, ¿te acuerdas de Kodak? ¿Tú pensaste que en algún momento Kodak iba a desaparecer? Nokia, ¿Pensaste que iba a desaparecer? Blockbuster, ¿Pensaste que iba a desaparecer? Nunca visualizaron que su negocio eventualmente no iba a ser sostenible. Y preguntaba a esta persona y me quedó esa duda. ¿Nosotros como contadores pensamos que nuestro negocio, como lo estamos viendo ahorita, va a ser sostenible en el tiempo? ¿En cuántos años? La muestra está ahí en una plataforma, con todos los defectos que tiene, pero está ahí, no se va ahí. Entonces, ¿en qué va a dedicarse el contador? Si ya todo va a estar, nada más dale un clic, ese es el fin último. Y era un strike cantado desde hace muchos años, ¿no? Desde Aristóteles, si no mal recuerdo, que empezó a traer esa idea de la OCDE. En eso no vamos a quitarlo. Entonces, cuando el contador ya no tenga que calcular impuestos, que ya no tenga que presentar declaraciones, ¿qué va a hacer? qué paradigma va a tener que romper para transformar su pensamiento crítico. Y muchachos, a partir de este momento, declaro que sube el rating porque está con nosotros el quinto elemento. El quinto elemento que fue el primero en el tiempo. Mi estimado Pepe, bienvenido a este Bien segundo aniversario. Bien dicho. Mi estimado Pepe. ¿Nos escuchas? Sí. Gracias, mis estimados paradigmáticos. Disculpas por por llegar un poquito tarde, a cabo, eso antes de terminar mi clase del día de hoy. Hoy les di a los muchachos tres conceptos muy interesantes que hemos estado platicando varias veces aquí en Rompiendo Paradigmas. Hemos roto alguna vez el paradigma de la suspensión de la relación laboral, el de la terminación de la relación laboral y el de la rescisión. Imagínate, tres conceptos en uno les di hoy, al muchachos los dejé mira con la cabeza así como como cartón volándoles con cada uno de estos conceptos pero con esta con ese cariño de, de siempre acompañándolos en estas en este segundo año en este segundo aniversario y como muestra de agradecimiento me gustaría obsequiarles a nuestros queridos asistentes un regalo cortesía de Rompiendo Paradigmas a nombre de un servidor. Ahorita voy a pensar en la dinámica y al final de la, de la sesión les damos un obsequio cortesía de Rompiendo Paradigmas. Saludos Bien. a todos, abrazo. abrazo a mi maestro Martín, Toño, Quique y Efraín. Fíjate, Pepe, que eh, ahorita que lo decías, de hecho, producción ya nos está ahí diciendo que a qué horas, fregados, vamos a hacer las rifas, las entregas, de todo lo que... Luego, luego, luego, Entonces... y luego, que pues, se pone el desmadre, así que empezamos. Pues, Entonces... Vamos a hacerlo. también quiero leer sus comentarios, ya tenemos muchísimos comentarios y muchos regalos de aquí, de, de las personas que nos ven este, de estrellas, muchas gracias, ahorita les empiezo a leer. Vamos con la primera pregunta, esa quisiera hacerla yo, y aquí me pone mi estimado Rubiel, vamos a iniciar con el libro de contabilidad administrativa, ¿no? Vamos a arreglar este libro de contabilidad administrativa y un mousepad de rompiendo paradigmas para que se lo lleven a ver en qué lugar de la república se lo va a llevar. Y la pregunta sería, pónganme, eh, ¿qué fecha qué fecha fue o qué, eh, sí, qué fecha fue donde salió este decreto que habla de lo que hace rato hablábamos, mi estimado Enrique, ¿no? Que deroga en algún momento la subcontratación, deroga este artículo 15A que estaba en la Ley Federal de Trabajo, le da para abajo, le da por ahí cuello al artículo 1A, si mal no recuerdo, era la fracción cuarta, ¿no? ¿Qué fecha? ¿En qué fecha sale? Es más, ese día salió muy campante en la mañana el Ejecutivo, ¿no? Ya saben, como todas las mañanas, y lo mencionó que se había acabado, que se había acabado ese pillaje de las empresas, ¿no? A través de este decreto que saco el día de hoy. ¿Qué fecha fue para llevarte este libro de contabilidad administrativa y este mousepad de rompiendo paradigmas? El primero que lo responda, y voy hacia las eh, lo que están mencionando por aquí, ¿no? Se vale, maestro... Ya, ya, aquí el maestro Carlos, el maestro Carlos, si mal no me equivoco, sí, el maestro Carlos, Carlos, pues, ha ganado, Pedro Carlos, eh, nos ha ganado este libro de contabilidad administrativa y este mouse pack. No se preocupen, tenemos muchísimos regalos el día de hoy, tenemos muchísimos regalos, pero sí debo decirlo, maestro Carlos, muchas gracias, le mandamos hasta Oaxaca, pues, este, este libro... Y este mouse pack, que también nos estuvo acompañando en Rompiendo Paradigmas Vía Física, ¿no? Ya estuvo acá con nosotros, también se aventó el karaoke, acá. No vieron cantar a Pepe Soto como Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Le sale la imitación perfectamente bien, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría ¿no? Y bien, pues, este, este es el primer regalo. Voy a hablar nada más comentar los, este, lo que nos han dicho aquí en redes sociales, por ejemplo, Norma Valencia Vázquez, eh, nos manda felicitaciones a todos los paradigmáticos, apenas estuvo con nosotros, Norma Valencia, ¿No? Si mal no me equivoco, mi estimado Pepe fue invitada, ¿No? Que usted la contactó. Por aquí, William Gutiérrez, siempre está con nosotros, dice, estimados contadores, maestros paradigmáticos, enhorabuena, celebrando, que también ha estado con nosotros, mi estimado William, un abrazo, hasta, si mal no me equivoco, es Yucatán, ¿No? De donde está mi estimado William. Eh, por aquí Rogelio Martínez García, felicidades. Nos manda también el maestro Carlos que acaba de ganar. Carmen Cancima nos manda 75 estrellas. Muchas gracias, Carmen. Muchas, muchas gracias por tu regalo. Nos manda también saludos y, y pues obviamente felicitaciones. Rosario García, que siempre nos ve, nos manda felicitaciones por aquí. Eh, eh, bien, mi estimada eh, Concepción, Noelia Vázquez Ramírez que obviamente ya tiene años con nosotros aquí en Familia Census, la cual le mandamos un abrazote, mi estimada Concepción estaba desde que prácticamente eh, nos pasamos ahí en Álvaro Obregón cuando estábamos en este edificio, eh, ella iba a tomar capacitaciones en ese entonces nos manda por aquí José Antonio Hernández también nos manda saludos, un abrazote contador Aquí a Tecamac, Georgina Nugaray también nos manda por aquí saludos. Que sin lugar a dudas estuvo con nosotros en rompiendo paradigmas eh, ese eh, el, el evento físico que tuvimos, ¿no? Por aquí nos manda eh, también Norma Valencia, dice, estaría padrísimo un presencial en la Ciudad de México. Ah, qué bueno que lo tocaste. Vamos a hacer seguramente algo en septiembre. Ya lo hicimos la vez pasada. No tiene mucho que hicimos un presencial en la Ciudad de México. Este, por ahí, vamos a hacer otro, vamos a ponernos de acuerdo seguramente en el mes de septiembre, en el mes patrio, vamos a hacer algo, y bueno, pues los estaremos invitando, mis estimados amigos, ya próximamente vamos a ponernos de acuerdo. Joel Quiroz nos manda 50 estrellas, muchas gracias, Joel, te mandamos, te mandamos un abrazote. Concepción Noelia Vázquez también nos manda 50 estrellas, muchas gracias, Noelia, como siempre. Eh, Concepción de estar con nosotros. Por aquí dice William Gutiérrez, el cortador Martín tiene su estilo ferrer, ferrero o pero que, Pero qué buenas enseñanzas deja después eh, de que te rebota como pelota. Por aquí David Cruz eh, nos dice felicitaciones a todos nosotros. ¿no? Sergio Antonio Pérez Puerto dice gracias por estos dos años de compartir sus conocimientos técnicos, su experiencia profesional, así como sus enfoques. De ver de otra óptica y brindar eh, coloquialmente al público en general, a veces no se utiliza la lógica común o el silogismo de las mismas preguntas y el análisis, están las respuestas. No hay que permitir la mediocridad, hacer las cosas eh, con pasión. Por aquí, Carlos Insunzan le manda saludos a mi estimado Martín. Eh, Gabriela Luz también nos manda saludos. Por aquí, eh, Carlos Insulza también desde Mexicali, Baja California. Eh, Lilia García, buenas noches, saludos a todos. Lilia, nos manda saludos desde Oaxaca. Eh, Teodoro, que siempre está con nosotros, Teodoro eh, Guerrero Torres, buenas noches, paradigmáticos desde León, Guanajuato. Eh, por aquí tenemos a Lucas Díaz, que nunca falta. Hola, buenas noches, eh, con permiso, ya estoy presente. Celpe B dice, saludos a todos. Eh, Georgina, obviamente nos manda eh, saludos. Mi William, yo digo que igual que el, igual el paradigma de la nueva era son las invitaciones masivas del SAT, por diferencias, las contesto por medio que me vengan, por miedo que me vengan a revisar. Eso, eso también es algo que, que, que está pasando, ¿no? Estas invitaciones masivas que a todo mundo le están llegando. Eh, Sergio Antonio dice, por ejemplo, las diversas modificaciones en la resolución miscelánea, el reglamento interno del SAT, la creencia de que es mayor. O de mayor peso legal eh, que la propia ley y la carta magna, el tema de antilavado de dinero, los obligados a dar avisos, los lumbrales, así como el comportamiento atípico, inusual, preocupante, relevante de la unidad de inteligencia financiera, así como los depósitos en efectivo y la apertura de diversas cuentas bancarias del mismo contribuyente, y te, y te faltó el beneficiario controlador también, ¿no? Pasó más la ley. Fernando Ramírez nos manda saludos, que siempre está con nosotros, Bus Gómez también nos manda saludos, eh, por aquí, eh, Lucas Díaz, eh, ¿verdad que algunas quieren que el contador sea borracho? Es verdad, porque algunas personas quieren que el contador sea borracho, por eso me embriago los días viernes, ¿no? Es la respuesta. David Aguilar Suárez, que también estuvo eh, Dave, con nosotros allá en el presencial, ¿qué opinan de las personas que se molestan por contestar preguntas de contadores y otro público en redes sociales? Ya que a muchos les molesta por decir que debería cobrarse como una asesoría. Sí, sí suele pasar, ¿eh? Sí suele pasar. Adelante, Quique. ¿Te vas a decir algo? Mira, primeramente sí mi reconocimiento porque no nada más implica contestar, implica tiempo. Y es un activo que el, al ritmo que andamos hoy día no todos lo tenemos. Y que alguien se dé su tiempo de investigar tu pregunta porque estoy completamente seguro que esa persona, en cuanto tiene la pregunta, no tiene la respuesta. Todavía tiene que investigar, tiene que sacar la ley. Tiene que buscar un artículo, tiene que leerlo y después te da una respuesta. Por tanto, esas personas que se toman ese tiempo de contestar, lo menos que yo podía decirles es gracias. Gracias porque se dieron un tiempo, porque ese tiempo, a pesar de que es un activo tan valioso, se lo está regalando a alguien. Así que hay que valorarlo. Y si en algún momento yo puedo retribuirle, ya no digamos en materia económica, en cualquier otra, se lo voy a hacer. Yo he tenido cantidad de preguntas en redes sociales que yo he hecho y me ha contestado gente así, desinteresadamente, no, Enrique, esto es así. No ¿Y cuál es mi posterior atención? ¿Sabes qué? Te debo una. Y te debo una de tal manera que cuando yo vea que tú preguntas a en el grupo, yo voy a tomarme el tiempo de contestarte. Porque esto es el ciclo del círculo vicioso-virtuoso. Mientras todos nos ayudemos, las redes sociales serán un medio de información bastante bueno, pero en el momento que te sientas a que nada más te contesten, ya valió este medio. No, y los que te van a criticar atrás y todo eso. Adelante, mi estimado, Efra. Fíjate que, que adicionada a lo que comparte Quique, precisamente este reconocimiento para quienes contestan, porque llevan tu tiempo y, y análisis, y seguramente la respuesta también será en función de su expertise, de su experiencia. Muchas veces, eh, vemos una respuesta y pues simplemente contestamos de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado y consultado. De tal manera que también del otro lado no se puede tomar con una verdad absoluta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente a lo mejor hay otros otras variables que puedan influir en esa respuesta. Respecto de si se debe de cobrar como una asesoría o no. Yo creo que, que cada quien tiene la libertad y el derecho, como lo comentaba Quique, de regalar ese tiempo, de regalar esa disposición a quien guste, ¿no? Y si ha determinado una persona entregar ese conocimiento y alguien piensa que se debió de haber cobrado, bueno, pues cada quien es libre de compartir el conocimiento que desee, ¿no? Entonces, si no hubo cobro, cobro al respecto... Pues adelante, no, no pasó absolutamente nada. Si yo ya sabía la respuesta y no la compartí y observo que ya fue dada, pues ¿por qué molestarme respecto de la respuesta? ¿no? Es un conocimiento que pues ahí puede estar. ¿no? Entonces yo creo que cada quien en esa plena libertad puede determinar pues desde el principio, ¿no? si quiero o no, contestar esa respuesta también es válido. ¿Sabes qué? No la quiero contestar. Bueno, pues paso de filo. Y le doy a alguien más la oportunidad que pueda hacerlo. Es simplemente ahí el, la opinión de su servidor respecto de esa, ese comentario. no Y, y si me permiten para complementar, Efra, yo creo que lo importante no es compartir una respuesta, o como tú dices, yo ya lo viví, te comparto mi experiencia, pero no por eso debemos ser celosos de que estamos regalando las cosas a la gente que pudimos haber cobrado, o que tal vez alguien cobra por darle eso lo importante está en la implementación, porque un conocimiento transmitido se va a quedar como información si no sabes implementarlo. Y ahí es en donde puede entrar esta persona, ¿no? Pero tampoco hay que ser tan egoístas. Pues dígame, gracias a Dios todos tienen chamba, ¿no? Y no porque des una respuesta le vas a quitar el pan a otro. Si así fuera, pues estaría de acuerdo, pero hay un mundo de cosas que podemos aprender y creo como parte, como contadores, en el código de ética profesional, una parte. Que nos obliga como profesionales es a compartir el conocimiento. Y eso ni Obama lo tiene, ¿no? Y el rompiendo paradigmas obra. Voy a seguir un poquito con las redes sociales por aquí. José Antonio Hernández Chávez también nos mandó, nos mandó 75 estrellas, al cual agradezco muchísimas gracias, contador. Por aquí dice eh, William Gutiérrez: ¡Ay, maestro Martín, compartir artículos es bondad, esperar que los lean es avaricia! ¡A <risa> chingar! Teodoro Guerrero le queda quedado bien, Teodoro no, Guerrero, paradigma, se acabó la chamba para los contadores, ahorita con lo que platicábamos. William Gutiérrez dice, pero ya en serio, Master Martín Rojas, si eh, ni eso hacen meterse a leer el artículo completo, es como todos los grupos que preguntan cosas que son tan simples en, en el entendido que se resuelven con una leída superficial al artículo de impuesto a la renta, hasta mínimo un Google, ¿no? Pero pues ni qué hacer. Estimada Norma Valencia, eh, sí, regalos, pues sí, Norma, ya estamos haciendo las preguntas, ahorita las lanzamos y por favor, este, esperamos que, que, que, que sea rápida en la contestación. Ramiro Morales, nos manda 75 estrellas, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ramiro. Lucas Díaz, esta, esta noche va a ser una noche estrellada. Lucas Díaz dice, maestro Soto, ¿dónde estaba? Bueno, ya lo dijo, estaba en una clase, todos le creemos, todos le creemos, ¿no? Este, eh, por aquí pues obviamente contestó Charlie, sí, sí fue el 23 de abril del 2021 cuando se publicó este, este decreto que saca el, el, el ejecutivo, ¿no? Muy feliz. Norma Cortés, que siempre está con nosotros y que ya ha venido a este, a este programa, nos manda 100 estrellas. Muchísimas gracias, Norma, muchas gracias por mandarnos estas estrellas. Eh, por aquí, José Antonio Hernández, ¿dónde hago mi registro? Si te refieres al presencial, ya próximamente les estaremos diciendo, ¿no? Para que se puedan registrar y estar con nosotros aquí eh, presencialmente en este, en este programa de Rompiendo Paradigmas. Y por último, dice Eric eh, Clatelpa, eh, buenas noches a todos, siempre los leo sus comentarios, aprende uno de ustedes que saben. saludos desde Tlaxcala, ¿no? Gracias por estarnos viendo y escuchando. Por aquí ya Erubiel nos está eh, pues ya diciendo que otro premio, otro premio. ¿Cuál me dices, Erubiel? ¿Qué podemos mandar, por favor, si lo pones? Y te doy la palabra, mi estimado Martín, hoy te toca hacer la pregunta, ¿no? Para saber quién se lleva este premio. Entonces, mi estimado Erubiel, si nos pones por aquí nada más, ¿qué es lo que les vas a dar? Ahí? Oye, Toño, oye, Toño. Así como es el, el live, en vivo, live en vivo, aquí será... ¿El presencial en persona? Me pregunto. <risa> es, es, es, es esta forma, la hago para que mi mente... Es, es una... Ilústrenos, doctor, ilústrenos, siga hablando, ilumínenos. Sí, sí, es una pregunta compleja. Esta forma, esta forma que, que, que yo elaboro, ¿no? Estos canales surcos eh, de, de programación que yo me hago, ¿no? Que yo me hago, ¿no? Eh, sí, sí, sí, sí, sí, la si sí la agarraste, ¿verdad? Ok. ¿Cómo? ¿Oh? ¿Habrá presencial en línea? Habrá presencial en línea. <risa> eh, bueno, pues ese día también estuvimos presencial, pero también estuvimos en línea, mi estimado Quique, ¿no? Entonces, si se, de que se puede, se puede. <risa> mi estimado Erubiel, si nos comentas qué, qué regalo, qué regalo se van a, se van a llevar. Aquí me dice Erubiel, una taza un portavasos y un llavero de Rompiendo Paradigmas y vas mi estimado Martín Rojas Tamayo La pregunta va a ser sencilla Paradigmáticos ¿Qué tema se trató el episodio anterior de Rompiendo Paradigmas? Sí, muy sencillito, rápido ¿Qué tema se trató en el episodio anterior de Rompiendo Paradigmas? A chinga ya ni yo me acuerdo Ah, que por cierto no, también llegué tarde y es ah, ya un tema ya relativo a mi área de experiencia. Así que está más fácil. Más me voy. Me voy. Ahí están las pistas de Blue. Ya, ya, ya, ya me acordé. Ah, no, pues. Pistas de, de, de, pista de Blue, pistas de Blue. Vamos, vamos. No, César Caballero, no, no. Pero Norma, lo tienes que poner, ¿eh? Tienes que poner que, de qué tema hablamos. César Caballero, no. Beneficio Contrador no. No, Lucas Díaz, tú, no, no. De ti no hablamos. No, Manuel Pacheco, beneficiario controlador, no fue el tema pasado. No, no, para nada. Eh, por aquí dicen, no puede No, bueno, sí, bueno, Norma, te vamos a. Te vamos a eh, si nadie latina, por lo menos en tres respuestas ahorita, ya te lo ganas tú. Ya te lo ganas tú, porque pues, eh, no, no puedes. Pues así, ya deja que gane la maestra Norma. Norma Cortés nos, nos pone aquí este trampa, maestra Norma, ¿no? Trampa. Norma, la, Norma. Está bien fácil, el tema pasado que vimos en Rompiendo Paradigmas para llevarte ese premio, revisiones por parte del IMSS, aquí Yaxiri Garay, Yaxiri Garay, pues te llevas, te llevas estas, eh, esta, este regalo de una taza, un portabazo y un llavero de Rompiendo Paradigmas, muchas gracias por seguirnos y por vernos. perfecto, y bien. Vamos, vamos con otro, con otro premio, mi estimado Erubiel a ver qué nos pone, dice, eh, vamos con esto, un libro, eh, la acción del BEPS, ¿no? De esto que es la, o que emitió la ocde como recomendaciones, y la revelación de esquemas reportables en México, y una sudadera, este sí va a estar pesado, la sudadera, junto con el libro de, de, de BEPS, y la revelación de esquemas reportables en México, se las mandamos hasta eh, su hogar. Y para esto, Quique, te doy la palabra, te doy la palabra, a ver, a ver con qué, qué pregunta les vas a hacer al público. A ver, una qué... facilita, mira, este año rompieron las facilidades administrativas en dos partes. Así que fueron dos publicaciones de facilidades administrativas, una para GAPES y una para transportistas. Que nos digan las dos fechas de publicación en el diario oficial de las dos facilidades las dos fechas de publicación de estas facilidades se hacía en una nada más son las dos, las dos son de abril hombre, ya, ¿qué más quieren que les diga? ahí está, a ver, vamos a ver vamos a ver qué nos qué nos dice por aquí, recordarles ahorita en lo que nos empiezan a escribir, recordarles que manden un mensaje a la fanpage de Census o al Whatsapp, dependiendo si ya ustedes tienen alguien que les está dando seguimiento ya sea José Quintos, ya sea Frida ya sea Adrián, ya sea en su caso, que sería un tanto raro, pero el Uriel de repente también este, da asesoría, sobre todo cuando es cuestiones informáticas. Si tienen un contacto, mándenle, oiga, me gané en rompiendo paradigmas y este eh, esta es mi dirección y ojalá me lo puedan enviar para que les llegue a ustedes, ¿no? Por aquí Georgina Nugaray nos dice el 23 y 28 de abril, pero creo que, pues no, no. No, Georgina, no es el 23 ni tampoco es el 28. No es el 23 ni tampoco es el 28. Sudadera y libro, libro de acción de BEPS, en este caso para llevarse. Por aquí Lucas Díaz nos dice 29 de abril. Ojo, son dos fechas, mi estimado Lucas. Son dos fechas, son dos fechas. Lidia 29 García. Fe una, pero antes hubo otra. Lidia García Tache, no. 25 y 29 de abril, no. En una, eh, no voy a decir más. 25 y 29, <risa> no, porque o está bien o está mal. Lucas también. Eh, estabas medio bien, y Lilia también estabas medio bien, ¿no? César Caballero nos pone, perdón, 25, 29, no, no, estás medio bien, ¿no? Estás medio bien, rásquenle, rásquenle por ahí para darle, ¿no? Este, pero no, no, mi estimado César, no, mi estimada Lilia, y no, mi estimado Lucas, vamos, vamos, están cerca, pero, este, no, no le han atinado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues en lo que nos siguen 27 y 29, no, mi estimado Teodoro Torres, no, la respuesta es no. Y aquí mi estimado Enrique ya nos posteó la respuesta, le soy sincero. Yo no, tampoco las traigo, no soy agenda ni tampoco calendario, ¿no? Entonces, pues no me. Eh, Lucas Díaz nos dice, eh, Gabriela, Lucas Díaz. Lucas, Lucas Díaz, mi estimado Lucas Díaz, 14 y 29 de abril. Felicidades. Aplauso, mi estimado Lucas Díaz, te acabas de llevar el libro de acción de Beps y la revelación de esquemas reportados en México y una sudadera de rompiendo paradigmas. Ojalá y nos puedas decir si eres extra grande o nada más grande o a lo mejor es mediano, porque por ahí no sé no sé qué quedaba en stock, ¿no? Pero trataremos de, de, de obviamente mandar la talla que, que que sea, ¿no? Que nos solicites. Entonces, fue aquí, el 14 y 29. ya se fue ese premio, y fue Lucas Díaz, por ahí, gente de Census, no sé quién esté esta noche, si José Quintos, si Frida, o quién esté, este, en atención, para que le tomen en cuenta, bueno, pues, este, este presente. Vamos a otra, vamos a otro, a otro regalo, mi estimado Efra, ahora te toca a ti, y bueno, pues, que vamos a dar un libro de exegis, exégesis, exégesis, exégesis, exégesis, del doctor Guillermo Robertson, y dos ya de Rompiendo Paradigmas, que te vamos a estar mandando. El libro de Exégesis, del doctor eh, Guillermo Robertson. Y mi estimado Efra, ¿cuál sería la pregunta? Pregunta sumamente, sumamente sencillita. De conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, una persona física de reciclo, persona física de reciclo, ¿está obligada a llevar contabilidad? punto. Entonces la pregunta es, la persona. Zona física ya, de reciclo está obligada a llevar contabilidad. Vamos. a ver. La persona física de reciclo está obligada Exacto. a llevar contabilidad. Sí. No. Vamos a, que, a ver qué nos dicen. Por aquí José Antonio nos dice que no. Teodoro nos dice que no, Manuel nos dice que no, okay. y Isauro nos dice que sí. sí está ¿Y Georgina fue la primera que dijo que sí. Georgina, yo, no la tengo. yo, yo aquí voy y, a... Y acá está, aquí la voy en primer lugar. Antes de Lilia, porque Lilia también dijo que sí está obligada. Interesante, ¿no? Tienes, tienes toda la razón, mi estimado Pepe, y es Georgina la que gana este premio de exégesis del doctor Guillermo Robertson y dos llaveros de Rompiendo Paradigmas. Y la explicación, mi estimado Efra para que no quedarnos <risa> para aquellos que dijeron que no. Bien, ¿Cuál sería? ¿Cómo vamos a salir de este brete? ¿Están obligados a llevar contabilidad a las personas físicas de reciclo? La respuesta fue que sí, pero ahora. ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? ¿Y cuál sería el fundamento? Ah, mejor dicho, eso. ¿Cuál sería el fundamento que obliga a... ¿Estás de acuerdo? Sí, por, porque si dijeron que sí, debe de existir un fundamento. Si dijeron que no, entonces no existe fundamento. Ok. A ver, Gina, córrele, córrele. Gana, a ver, ¿no? Gina, Gina tiene tiempo para ir, checar su ley del impuesto sobre la renta y checar el artículo. <risa> ya aquí que ya señaló. Google. Eh, qué, qué interesante que, este ejercicio. Yo pensé que era una, una pregunta sumamente sencilla. Es que uh -huh. si nos vamos por mayoría de votos, creo que Exacto. <risas> no vamos a, ver, si es? a la mayoría. En la ley del ¿sí? impuesto sobre la renta, ahí está un paradigma, ¿no, mi chavos? Totalmente. Totalmente. Ok, ¿Eh? vamos, vamos a ver. Entonces, ¿cómo la cambiarías? ¿Cuál sería la pregunta? Es que el fundamento Ojo. lo tienen que buscar en la ley del ISR, no, no todas las demás. De hecho, por eso la comencé. pregunta por ahí, es es no Comencé con la ley del impuesto sobre la renta. O sea, o sea, una persona fuera. de reciclo está uh -huh. obligada a llevar contabilidad punto el contexto fue muy centralizado y muy focalizado a la ley del impuesto sobre la renta ahí está el paradigma no mi estimado Estefra? exactamente ahí es donde respondemos mal no porque no sepamos ahí, no es porque es donde está el ahí es donde está precisamente la creencia ahí es donde está ahora eh, primero surge una creencia luego se convierte nuevamente como si fuera una ya afirmación y hoy que tenemos una pregunta un poco distinta donde nos cambia en el escenario de inmediato ya. sale la respuesta ¿no? Ya. Ya, ya, ya. yo te puedo decir que sí con fundamento en el código pero tú dijiste sí, ley no, del ISR es sí. correcto sí, Gina. es correcto o sea que el 32 de IVA que es correcto no va por ahí Tienes que ir exactamente a por eso señalé la ley del impuesto sobre la renta, una persona de reciclo, porque en reciclo, IVA, no hay reciclo, no no hay un reciclo, el reciclo, persona física, solamente existe en la ley del impuesto sobre la renta. Por consecuencia, no. Ahí está el tema, ¿ok? Fíjense cómo, cómo hizo la, la, la respuesta, entonces aquí, mi estimada, sí, si no tienes toda, toda, tienes toda la razón, estaría mal mi estimada Georgina. La respuesta no sería sí, conforme a la ley de impuestos sobre la renta, conforme a la ley de impuestos sobre la renta. Aclaro. Porque el reciclo solamente existe en la ley del impuesto sobre la renta, en el código de comercio existen comerciantes, ese es otro tema. El 32 de IVA para qué? El IVA a la prestación del servicio, a la enajenación de bienes, al uso o goce temporal de bienes. Entonces, pareciera que ya el reciclo lo comenzamos a aplicar en todo tipo de leyes, ¿no? Y entonces, cuando vienen preguntas como este tipo, nada más señalando, en términos de la ley del impuesto sobre la renta, un reciclo tiene obligación de llevar contabilidad, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque sus obligaciones de un reciclo están en el artículo 113G y no establece ahí ninguna obligación respecto de llevar contabilidad. Ahora, si hablas de que es un comerciante, su obligación surge del 33 de Código de Comercio. Si hablas de una persona que enajena bienes o de presta servicios y está sujeta a la ley del Impuesto al Valor Agregado, entonces nos aplicamos al 32 de Entonces ahí el tema y quien haya contestado en primera instancia, digo yo no tengo aquí los datos, pero la respuesta correcta era no. no. No está obligado en términos de la ley del impuesto del la... árbol. Pero, pero fíjate qué paradigma acabas de romper, porque mi estimado Martín eh, por ahí hizo en algún momento en un grupo una pregunta, ¿el reciclo tiene que llevar contabilidad sí o no? Y la respuesta de Martín fue sí, conforme a 32, recuerdo, de la ley del impuesto al valor agregado, ¿no? Y conforme, conforme a lo que indica el Código eh, Fiscal de la Federación. De comercio. ¿no? Uh -huh. Y el 33 de comercio. Claro. comercio. Ahora bien, sí. pero fíjate cómo, sí, tiene, tiene, tiene toda, y estas sí. son las que saca Martín regularmente, ¿no? Con jiribilla, es decir, la ley de impuesto a la renta dice, ¿no? O te obliga, mejor dicho, te obliga a llevar contabilidad, o sea, la ley de impuesto a la renta. La respuesta, la, le atinó, le atinó José Antonio Hernández Chávez, José Antonio Hernández, eh, contador, le mandamos esto que fue, ah, carajo, ya me... Eh, ¿Qué fue, qué fue, qué fue? ¿Mi ah, sí. Nada más ubíquenme qué fue el libro de consideraciones o el de... El de exegesis, ¿no? El de nuestro doctor Roberto. Exegesis. Exegesis. Exegesis. El de exegesis. El de El de Antonio. El José Antonio se lo lleva. Perdón, perdón, perdón, este Georgina Nugaray, pero tiene toda la razón, mi estimado Frey. Es y bueno. ¿Estamos sí. listos para que rifen el pack de Pepe Soto? ¿Ya estamos listos? Ya, ya estamos listos. ¿Todavía el el faltan dos? Ah, ok, ok. Vamos con este, con este eh, premio de un libro de consideraciones legales de la Ley Nacional de Extinción de Dominio de nuestro buen amigo el doctor Juan Raúl López Villa y un termo de Rompiendo Paradigmas y bueno, pues esta, la pregunta te la dejamos a ti, mi estimado Pepe. Te dejamos a ti la pregunta. Ok, perfecto, muy bien. Entonces va a tener una pregunta relacionada con el registro especializado de personas o empresas que prestan servicios especializados u obras especializadas. Fíjense bien, es un caso práctico. Ay. Persona física. Persona física que va a prestar un servicio especializado a una empresa, la que sea. Puede ser persona física o persona moral. Entonces, yo, persona física, voy a prestar un servicio especializado sin trabajadores. No necesito trabajadores para prestar ese servicio especializado. Pero la empresa me exige el REPSE. ¿La empresa está en lo correcto? Sí o no. Va, va de nuevo. Yo soy una persona física que le voy a prestar un servicio especializado a otra sin trabajadores. No necesito de trabajadores para prestar el servicio. Pero la empresa me exige que me registre en el Repse, la empresa, mi cliente, está en lo correcto, sí o no. Y ya el contador José Antonio Hernández fue el primero que veo yo aquí en la lista, que contestó que no. José Antonio, por aquí nos dice. Llegó otro premio. No. Ok, perfecto. Ahora bien, agrándanos esto, mi estimado Pepe, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la reforma es laboral. La reforma está orientada a proteger al trabajador. Entonces, como se prohibió la subcontratación de servicios de personal y resulta que yo no tengo trabajadores, pues la reforma simplemente a mí no me aplica. Porque efectivamente voy a prestar un servicio especializado, pero no lo voy a prestar con trabajadores. Por lo tanto, no tengo la obligación de registrarme en el REPSE, ni la empresa tiene por qué exigirme que me registre en el REPSE. El derecho tutelado, el bien tutelado. Es que vas a entrar a mis instalaciones. ¿Y eso qué? Es que vas a estar aquí ocho horas de la jornada laboral. ¿Y eso qué? La reforma es laboral. Por lo tanto, al no tener yo trabajadores a mi servicio ni necesito de trabajadores para prestar ese servicio especializado, que sí es, sí lo es, eso no quedó en duda. Entonces, la empresa no tiene por qué exigirme que me registre en el REPS. Entonces, la respuesta, el primero que contestó fue Toño, luego Teodoro, Manuel, Lilia, Isauro, Eric, Omar, muchas gracias. Bueno, pues me sigo... Mi estimado José Antonio Hernández, te llevas todo el premio esta noche, un libro de consideraciones legales de la Ley Nacional de Extinción de Dominio del doctor Juan Raúl López Villa y un termo. Vámonos con este regalo y mi estimado Martín, este es un paquete rompiendo paradigmas, entonces te lo voy a dejar a ti que hagas la pregunta. Y esto es eh, una taza, un termo, un portavasos, un mousepad, un llavero, una sudadera y vamos a ponerle un libro de contabilidad financiera a largo plazo. ¿no? Para que valga la pena este, este combo. Oh, my God. Oh, my God. Mi, esti mi estimado, mi estimado Martín Rojas Tamayo, ¿cuál sería? Ojo, ¿eh? Ojo, mucha concentrancia, mucha concentrancia. Porque... A ver, muchachones, fácil, difícil, nada existe, lo complicado no existe. Estamos en el programa que se transmite los miércoles a las nueve de la noche, festejando el segundo aniversario. Pero me gustaría que me dijeran la fecha de la primera emisión de este programa Rompiendo Paradigmas. La fecha exacta del día en que fue la primera emisión del primer episodio de la temporada 1 de Rompiendo Paradigmas. A ver quién latina. Así que corre el reloj. Fecha de la primera emisión del programa Rompiendo Paradigmas. Hace el año ya lo dijimos empezando el programa. El mes estamos festejando hoy porque hoy toca programa, pero el día exacto ¿cuándo fue? Vamos a ver. Y es el, un buen kit, ¿no? Viene el kit completo. El kit completo es eh, Taza, Termo, portabazos, mouthpad, Llavero, Sudadera y un libro de contabilidad financiera a largo plazo para quien... Eh, pues responda a la pregunta. ¿Cuál fue el primer, el primer, el primer día? Y bueno, pues antes de, de leer la las respuesta por aquí, Azul Venecia nos manda 75 estrellas. Muchas gracias Azul, te mandamos un abrazote hasta donde estés. Ojalá nos puedas decir también de dónde eres. Y bueno, pues aquí Lucas Díaz dice que si podemos participar, aunque ya hayamos... No, no es, este es... Este es eh, ¿Cómo te lo digo? Eh, pues el aniversario entonces ustedes pueden participar si ya ganaron no importa si ustedes vuelven a participar y vuelven a ganar adelante no está este prohibido y eh, dice que ya parecemos políticos mi estimado. <risa> todo a cambio de su voto todo a cambio de su voto exacto en este programa ya se acabó con la corrupción deja sacar mi pañuelo blanco aquí <risa> puro amor puro amor por aquí por, puro, nos dice 16 de julio del 2020. No, no. No. Pero no. Gabriela Canseco, 2 de septiembre del 2020. No, si estamos celebrando en julio, no creo que decimos en septiembre. Ah, qué ver. Dave Aguilar Suárez, 19 de julio del 2019. No, hombre, en 2019 estábamos en vivo. En, ahora sí, ¿eh? no había live en vivo. Era no había live en vivo. sí, sí. Presencial en persona. Por aquí, Georgina Lugaray, 14 de julio de 2020. No, te estás alejando. Ok. Lucas Díaz, 15 de julio de 2020. No, y tenemos una respuesta ganadora. ¿Cuál sigue, Toño? Joel More. Ajá. Dice por aquí, 22 de julio, 22 de julio. 22 de julio de 2020 fue el primer episodio de Rompiendo Paradigmas. Así que tenemos ganador o ganadora ¿qué es? Gana yo le mora es ganador. Una dama? Sí. Correcto yo le mora. Y, y, y bueno pues, eh, también nos acaba de mandar fue el Quiroz Castillo 50. 50 estrellas. Y bueno pues vamos vamos vamos a dar un un presente más mi estimado Herubiel vamos a dar dos libros que todavía tenemos por aquí vamos a poner un libro de mi estimado Juan Raúl López Villa, Defensa Fiscal, vamos a dar el de Defensa Fiscal de Juan Raúl López Villa, y bueno, pues vamos a dar por aquí eh, proporcionalidad sin proporción del doctor Guillermo Robertson, eh, para ver quién se lo, quién se lo va a poder llevar, ¿Vale? Y para esto mi estimado Kike, mi estimado Kike, creo que sería hasta oportuno de, de de hacer una pregunta. Como vuelvo a mencionar, defensa fiscal de Juan Raúl López Villa y libro de exégesis del. De, perdón, de proporcionalidad sin proporción del doctor Guillermo Robertson. Una rapidita. El año pasado existía el RIF y estaba regulado por tres artículos. Díganos los tres artículos que regulaban el RIF. Los tres artículos que regulaban el RIF. Ley del impuesto sobre la renta y que fueron derogados en la reforma. los tres artículos que hablaban del RIF en impuestos sobre la renta y que los mandaron a un transitorio, ¿No? Bueno, como tal, no los mandaron a transitorio, sino los derogaron y nos dijeron que podíamos seguirlos utilizando en un transitorio. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? José Antonio nos dice por aquí. José Antonio, no, no sé, tiene, tiene los dedos muy rápidos, mi estimado no, José Antonio. Ah, no sé, no sé cuánto sabrás. 12 y 113, pero le faltó el, el de ley de impuesto a la renta, caray. No, pero bueno. Ya mi hermano José Antonio te vuelves a ganar otro otro otro regalo, ¿no? Y ahí sí ya le, le ponemos pues de stop a usted José Antonio si no se va a llevar prácticamente la librería de de de censos capacitación, ¿no? Vamos vamos a Dar un pase eh, también, es, esto obviamente es para aquellas personas que no tengan membresía, ¿no? Y que no sigan aquí quien rompiendo paradigmas. Tenemos próximamente un diplomado completo de sociedades, eh, de sociedades, eh, en los cuales, pues, va a estar Enrique, va a estar Martín, va a estar Efra, va a estar su servidor, hablando sobre este tema. De hecho, a mí me toca el primero. Eh, nos gustaría, nos gustaría que participara esta persona que pueda ganarse este, este diplomado, eh, este pase al diplomado. Vamos, vamos a, vamos a rifar dos, el diplomado y un taller presencial. Aquí pueden participar, este, también las, las, las membresías. ¿eh? Hay un taller, este, de nóminas que va a ser de forma presencial en la Ciudad de México para, para agosto. Entonces me gustaría, me gustaría darles este, este regalo a dos, a dos, dos de nos dos de las personas que nos escuchan. Y para esto, mi si estimado Efra, una pregunta, por favor. Una preguntita, con ¿Te jiribilla, diplomado? sin jiribilla. Va el diplomado. <risa> <¿Te mal> diplomado? <risa> que rompa paradigmas. A romper otro paradigma, pues. <risa> ok, déjame ver una pregunta más sencilla. Que pueda ser rápida de consultar. ¿Cuántos son los tipos de sociedades mercantiles que se pueden tener? ¿Cuántos tipos de.? Hablando precisamente del diplomado en sociedades mercantiles que se va a dar. Bueno, pues, ¿cuántas sociedades mercantiles o cuántos tipos de sociedades mercantiles pueden existir? Fácil y rápido. Pues así como que diga rápido, no. Fácil la encuentro, pero rápido, no. Sí la pusiste muy pesada, misma ¿Crees que es muy pesada? Bueno, que nos digan tres las más comunes y listo, se soluciona. ¿La sociedad conyugal? <risa> mercantil? Bueno, depende. ¿Cuándo okay. es mercantil? Mm, ok. Depende, depende qué tipo de... Y es muy La complicado, sociedad, Mira, muy, muy, son las más conocidas, con esas terminamos el ámbito marcando. Porque pues estaremos hablando en ese, eh, ya que me lo permites, haciendo espacio para que respondan. Eh, ok, ya iban tres, ¿no? <ríe> y empiezan a podemos. llegar, empiezan a llegar, porque precisamente estaremos hablando de cómo constituir una sociedad mercantil cómo se tiene que realizar todo ese tema del acta constitutiva eh, de lo que se requiere qué opciones eh, cómo poder vigilar ahí el tema de una constitución de una sociedad por eso necesitamos conocer pues cuántos tipos de sociedades se tienen y por lo menos las tres más conocidas ¿Cuáles son las tres más? Bueno, correctas? mira, me voy, me voy con, la, con, la, con la respuesta, la respuesta correcta, eh, en cuestión de lo que nos pusiste aquí en el chat, de tipos, ¿no? De tipos, de, de sociedades, ¿no? Como uh -huh. tal. Y ya ya tenemos una persona que sí le atinó, la primerita, y, y sí es cierto, ¿eh? Los comentarios es que ustedes pueden poner, pero nosotros vamos viendo, inclusive, me puedo llegar a equivocar, por eso me estimado Pepe Martín, alguien que me diga ahí, no, mira, es, antes lo dijo tal persona. pero si mal no me equivoco, la primerita que tiene la respuesta correcta es Gabriela Luz Gaviño. Gabriela Luz Gaviño eh, nos puso aquí siete. Si sí es la que ven ustedes primero, ¿no? Yo también. Yo también. Gabriela Luz Gaviño, siete. Siete Efectivamente, tipos. Efectivamente, son siete tipos de sociedades mercantiles las que podemos elegir. Siete tipos. Y sociedad igual. en Comandita Simple, Sociedad en Comandita por Acciones, Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad por Acciones Simplificadas, que es la más reciente, la SAS y la Sociedad Cooperativa, que tiene además su propia regulación, pero todas forman parte del núcleo de las sociedades mercantiles. Fíjate, siete tipos de sociedades mercantiles y tres son las que más utilizamos. SDRL, yeah. SA y SAS. ¿Por qué no ocupamos las otras cuatro? O bueno, otras tres, porque la cooperativa, podemos decirla un poquito por aparte. Pero las otras tres, ¿por qué casi no las ocupamos? ¿Qué acaso las desconocemos? ¿Qué acaso... Nadie puede aplicarlas, o ¿cuál será la razón? Y de esos Jefra, temas precisamente estamos compartiendo. Adelante, Quique. Efra, los notarios no saben constituir una sociedad cooperativa. Se la llevé y me dijeron, ¿qué es esto? Sí, precisamente son temas que vamos a estar abordando en este diplomado de sociedades mercantiles, precisamente para saber por qué las otras sociedades se les hace el feo. Y hay razones de peso para ello, ¿no? Pero qué interesante ir viendo estos temas de que hay siete tipos de sociedades mercantiles, ¿no? Esa era la respuesta correcta y completa. Uh -huh. Bueno, y en la práctica, maestro, ¿sí si se llevan a cabo las siete? ¿Se pueden llevar a cabo? Si en que... algún momento, eh, sobre todo cuando tuvo el auge de la planeación con alimentos para socios, se retomó mucho la comandita por uh, acciones la, o la comandita simple y la sociedad en nombre colectivo tuvo mucho revuelo pero actualmente las tres que se manejan de manera um, general son la SAS, la SA y la SDRL, las otras tres por una responsabilidad de los socios no queremos ese tipo de responsabilidad y por lo tanto no las constituimos porque es una responsabilidad muy ampliada, entonces Hacer lo mismo qué tipo de responsabilidades como socios vamos a tener y en función de ellos decidimos qué tipo de sociedad podemos constituir uh -huh. oye mi estimado Hola, fra... quedo, martín además para dar respuesta a alfredo Almanza, saludos mi estimado alfredo pregunta sobre la SAPI, que es sociedad anónima promotora de inversión se si okay. no está regulada por la ley general de sociedades mercantiles no exactamente no se regula por la ley general de sociedades mercantiles es un derivado de la sociedad, pero tiene otra legislación por aparte, ¿no? Las y que, que están dentro de la, la, la ley general ¿Perdón? Es la antesala de una SAP, ¿no? Sociedad Anónima Bursátil. Que exactamente las, Así es uh -huh. Está entre la ley general de sociedades mercantiles y la SAP que, que señalas ya la, la Bursátil, ¿no? Ahí en ese medio, ahí está pero no está regulada totalmente por la ley general de sociedades mercantiles. El artículo primero de la ley general de sociedades mercantiles solamente establece estos siete tipos societarios. Si no me recuerdo está en la ley de valores, ¿no? La ley, eh, sí. ¿Ley de valores? Algo así, por ley, me, ley de mercado de valores. Ley de mercado de valores. Ahí está. Ahí misma. está. Pues Ahí está pregunta. de manera más precisa. Uh -huh. Bueno, pues ya, ya Gabriela Luz Gaviño fue la primera que respondió. Si bien... Eh, hablamos de tipos, ¿no? que nos dijeran cuántos tipos existían, la primerita que dijo son siete, ¿no? entonces se la damos por buena a ella. Ahora bien, vamos con, esto fue para el Diploma de Sociedades, vamos con el eh, taller de nombres. que no va a estar mi estimado Pepe Soto, eh, el taller lo va a dar mi estimado eh, Carlos, Carlos, Pedro Carlos, el eh, maestro Pedro Carlos con nosotros, sin embargo, mi estimado Pepe Soto, algo que les podemos preguntar para que se ganen este taller de nóminas presencial. Hubo Una pregunta de nóminas, ¿les, les parece? Por favor. ¿Cuál, cuál sería el, el artículo de la Ley de del Trabajo que regula los periodos autorizados de pago de nóminas? ¿Cuál es el artículo de la Ley Federal del Trabajo? que Que regula los periodos de pago de nómina. Que regula los periodos del pago de nómina. Ok. Vamos a, ver, día? vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen, qué nos resuelven ahorita. Bueno, pues en lo que ellos ponen y contestan por acá... Para irnos, para irnos eh, por aquí despidiendo mis estimados paradigmáticos y bueno pues despedir al auditorio que tuvimos hoy. Hoy estamos hablando prácticamente de todo lo que hemos eh, temas variados dentro rompiendo paradigmas y bueno pues agradecerles estos dos años que ya llevamos cumplimos en este en este programa todas las noches los miércoles a las nueve a las nueve de la noche y ya en esta en esta segunda temporada con mi estimado Enrique, Efraín, Pepe Soto, y mi estimado Martín, pues, algunas palabras, por favor. Pues, antes que nada. Sí, ah, perdón, ya está el ganador Luis Enrique Avilés. Es el artículo 88 legal del trabajo. Luis Enrique Avilés, Luis Enrique Avilés, un aplauso en caso de que no, digo, no incluyen gastos de, de viaje, no incluye gastos de viaje, ¿no? Digo, ahí está el pase, en caso de que por alguna razón no pudieras venir, digo, eh, también lo podemos hacer online, que también va a estar esta, esta forma del taller de nóminas, ¿no? En caso, digo, ahí está abierto tu lugar, estará aquí en la Ciudad de México, si gusta usted venir, adelante, ¿no? Dísimo, Martín. Pues mis estimados paradigmáticos, muchas gracias por formar parte de este proyecto esta forma diferente de hacer las cosas diferente, buscando respuestas diferentes a los mismos problemas. Gracias a todos los que nos han seguido. Esperamos seguir contando con su participación entusiasta. Recuerden, charla entre amigos, platicando conocimientos, experiencia con invitados, con invitadas. No dudes que tú, que estás del otro lado de la pantalla como un seguidor nuestro pudiese estar de este lado de la pantalla compartiendo tus propias experiencias porque aquí rompemos paradigmas muchísimas gracias por este segundo aniversario y Dios mediante tercera temporada viene próximamente mi estimado Enrique Corona desde Uruapan Michoacán bueno, santo que nada te los actualizaste con el, con el precio del aguacate ah, sí, ¿cómo va? ¿Qué te puedo decir? Hoy compré tres piezas y me cobraron 90 pesos. ¡Ah! ¡Tres piezas! Sí, el otro día sí. fui 110 pesos. Cabrón. Fue así de... Ah, el sí. huevo está... 125. El blanquillo sí. está inimaginablemente, cabrón. Es más, está más caro en los blanquillos que, que, la, que un kilo de pechuga de pollo. Bueno, ahí ya, ya van a... Ya están casi... Mira, bien. cómprate una gallina y olvidémonos de cosas, ¿no? La pizza está más barata. Ah, eso sí te iba a decir, la PIX está más barata. Sí, sí. Bueno, después de esta breve enseñanza de economía y de inflación. <risa> bueno, muchas gracias a todos los paradigmáticos que se conectaron el día de hoy, que nos han aguantado dos horas porque ya son las 11 de la noche. Gracias por recibirnos en sus hogares, en este live, en vivo. Esperemos que nos acompañen en los próximos presenciales, que van a ser presenciales. Y si no nos acompañan en línea. Y síguenos acompañándonos porque como bien dicen mis compañeros, siempre hay algo que aprender, siempre en todos los puntos de vista que están escuchando, habrá lo que debatir y siempre, siempre vamos a romper un paradigma. Hasta la próxima. Gracias, mi estimado Kike. Efra, por favor. Pues un gustazo formar parte de tan grupo animoso de amigos, sobre todo, la verdad que ha sido un gusto, un placer, un honor conocerlos, no solamente a través del ámbito profesional, sino a través ya en persona, de que podemos compartir, la verdad que ha sido todo un gustazo. Eh, deseo éxito más todavía al programa y, y pues un, un, un gran placer poder compartir con nuestros queridos paradigmáticos cada miércoles, eh, pues, y como dice Kike, no que hoy nos hayan tolerado dos horas y que estén todavía presentes, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias en verdad por acompañarnos, felicidades a los ganadores y así como hoy pueden haber sorpresas en algún rompiendo paradigmas, si se dieron cuenta dentro de la propia sesión, dentro de la propia, dentro del propio festejo, fuimos recordando y volviendo a romper paradigmas todavía, entonces pues no se pierdan cada emisión que podemos estar con ustedes. Ya lo decía Martín, tal vez quien quita y en un futuro hagamos una dinámica donde ustedes como participantes puedan incorporarse y estar de este lado. Esto nos daría también mucho gusto que, que compartieran con nosotros su visión, sus experiencias, la forma en la que ustedes rompen sus propios paradigmas. Muchísimas gracias, un gran abrazo, felicitaciones a cada uno de ustedes y también a nuestros paradigmáticos ya dos años siguiéndonos. Un gran abrazo. Mi estimado Pepe Soto, por favor, unas, digo, ya entras hasta el final, carnal, pero unas palabras, tú que has estado desde el principio, desde el Big Bang, desde eh, las pirámides de Egipto, y bueno, pues has conocido, has conocido mucho, mucho, mucho de la historia. Bueno, no, tú eres la historia. Gracias, gracias. Mis estimados, es un compromiso, nos dejan una, eh, la vara muy alta, porque habernos seguido durante dos años es, es un compromiso para nosotros. Esperamos no seguirlos defraudando y que nos sigan acompañando. Tendremos sorpresas, tendremos invitados invitadas para que nos acompañen a seguir rompiendo un paradigma que significa hacer las cosas de una manera distinta. Gracias por su compañía y aquí los esperamos. En las próximas 52 emisiones de la tercera temporada. Y bueno, pues, pues, pues por parte de Census Capacitación a todas las personas que estuvieron conectadas hoy, Teodoro, Rosario, Concepción, Gabriela, Jiménez Azul, Lilia, Georgina, Azul, Eva, Omar, César, Norma, William, ¿no? Por ejemplo, eh, Lisbeth. Y bueno, pues todas las personas que están todos los días con nosotros les agradecemos en verdad con esta... Eh, eh, con ese sentido de, de, de en verdad agradecimiento que nos sigan desde hace ya prácticamente dos años que estén eh, pues aquí en familia census ¿no? que cada vez que proponemos alguna capacitación bueno pues también nos acompañen muchas gracias en verdad muchas gracias ya llevamos eh, prácticamente seis años con esto de la capacitación con census capacitación y dos años con esto de rompiendo paradigmas y mi estimado eh, Pepe, Martín, Enrique, Efra, bueno, pues, eh, es un gusto siempre saber, siempre escucharlos, eh, por él les mando mensajes regularmente, casi diario, ¿no? Estamos en contacto. Es raro cuando alguien nos ha presentado, ¿no? Esta última semana han estado como muy ausentes, no sé qué les pasa, ¿no? pero bueno, yo sé que están bien. Mi estimado carnal Pepe, muchas gracias por, por estar esta noche, y bueno, pues, por conectarte, sé este que haces un esfuerzo, ¿no? Después de las clases, y, y, y bueno, pues ya se hambre, ¿no? Ya se hambre, ya es momento de ir a cenar y luego a dormir. Mi estimado Martín, muchas gracias. de lavar trastes, por favor? ¿Es parte de la rutina? Parte, sí, por favor. <risa> Mi estimado Martín, muchas gracias también por, por estar como siempre y bueno, por acompañarme también en esta locura cuando te la propuse eh, y estar como siempre aquí presente. Mi estimado Efra, muchas gracias por por darnos tu espacio, tus conocimientos, ¿no? Este, por, por tenerme paciencia, a veces, cuando de repente puedo llegar a ser un tanto agresivo en mi papel de Antonio, ¿no? Y que, y, y, y, y que de repente cualquier persona puede decir, ¿y cómo lo aguanta, no? Ah, pues es que mi estimado Efra, este, pues, pues tiene, tiene pastillas de paciencia, ¿no? Entonces, y de entendimiento. Y me... Gracias, gracias. Mi estimado Quique, pues, eh, como siempre, como desde hace muchos años, muchas gracias por estar aquí en Censo Capacitación, aportando, bueno, pues, tus conocimientos, tu experiencia y de la forma en lo que, en la forma en lo que haces, ¿no? El cómo lo haces. Creo que eh, a la gente le, le, le agrada mucho. Y bueno, pues, a toda la gente que está conectada y que nos ve todos los jueves, todos los miércoles, todos los miércoles. Las... No, no vais a decir otro programa y otra marca. Y todos los viernes. Que estaba a punto de preguntar. Si me tuviera el idioma adecuado. Como no, ya pasaron las dos horas, tal vez inicia otro programa en otro lado. Sí, sí, ya se reinició. Por eso, muchachos, es el astronauta. Siempre anda fuera del planeta. En la luna. No, muchísimas gracias por estar todos los miércoles a las nueve de la noche, amigos que nos siempre nos han seguido y están con nosotros. Y bueno, pues no olviden mandar un mensajito ahí para que les llegue su regalo vía mensajería, ¿no? Este, a, a toda la, la, la república que nos estuvo viendo por ahí Baja California, bueno, Yucatán, este, Cancún, y todos los lugares de donde se conectan, Oaxaca, ¿no? Veracruz, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala. Y bueno, pues a todos nuestros amigos fuera de este país también les agradecemos que de repente ahí nos escuchen, ¿no? Que, que hay cosas como que no les entiendo de qué están hablando, pero pues ahí me quedo, como que me agrada, ¿no? Muchas gracias también por su compañía, muchas gracias por escucharnos a través de esta red social de Facebook. Bueno, sería todo por esta noche, muchísimas gracias y nos vemos nos vemos el próximo miércoles a las nueve de la noche. Hasta. En Rompiendo Paradigmas, en Censos Capacitación. En un nuevo! Ay, en un nuevo!